Estamos iniciando la transmisión ya. ¿Qué pasa aquí en la transmisión de YouNow? Que, que se está como borrando, ¿no? Bueno, estamos entrando a la transmisión en Facebook, en YouTube. Les agradezco a toda la gente que me está acompañando esta noche. Son las 9.43. Jerry Lucatero me manda un saludote desde Mazatlán saludos desde Chihuahua, David Alejandro Gutiérrez, Enríquez, desde Alejandro Wild, México buenas noches, Outland. saludos a Maya Costa Carolina Arroyo, bienvenida MMG, mi buen amigo MMG siempre está en las transmisiones Leo Ferias, también bienvenido ¿qué pasa aquí en la transmisión de YouNow? ¿Hay, ¿hay un error? hola, hola, ¿hay alguien ahí en YouNow? ¿hay alguien ahí? Está, está raro. Vamos a reiniciar la transmisión porque esto está raro. Vamos a volver a empezar. Transmisión, charlando, siguiente. Gracias a mi hermano Daniel Max por ese super chat. Aquí empezando bien la transmisión. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Gracias, gente. Apóyeme con un super chat de 5, de 10 pesos, de, de un peso, de lo que sea, pero apóyeme con los super chats, gente, y gracias también a toda la gente de Facebook que me apoya con las estrellitas. Píquenle a las estrellitas, gente, gracias. Gracias por picarle a las estrellitas. Estamos iniciando la transmisión en eh, Yunaon. You know. Saludos hasta la República Dominicana, Ismael El menor Saludos desde Riobamba, Ecuador. También un abrazote hasta Ecuador. Eh, emilio, la, emilio gracias, Laya. Emilio, Laia, un abrazo, gracias. Jenny Love, gracias, gracias José Hernández, buenas noches gente, saludos desde Phoenix, Arizona un abrazote a toda la gente de Phoenix, Arizona Jenny Love, también un abrazo Jenny Love, ¿cómo estás? Bienvenida Ah, sí, cierto, vamos con el superchat, hubo un superchat, vamos con el sonido del ángel por ese superchat Ah significa que cayó un super chat así que gracias por ese super chat saludos de Bogotá, Colombia un abrazo a Morena también ¿cómo estás Morena? Morena que desde el día de ayer llegó Morena no había venido nunca a las transmisiones y curiosamente el día de ayer hizo su aparición Morena que la estamos viendo en la pantalla así que tenemos nueva compañerita en las transmisiones que se llama Morena, se van unas, pero regresan, salen otras, qué curioso, gracias a Francisco Márquez. Dice Juan Pineda que me manda saludos desde United Kingdom, un abrazote, mi hermano Juan Pineda, un abrazote, siempre las veo, pero casi no escribía, ay, sí, ¿no? Ayer se le ocurrió a Morena escribir Ayer se le ocurrió por primera vez a Morena escribir. Dice que ya estaba. ¿Ustedes le creen a Morena? Eric Estar pregunta que y Mía. Eric Star, No, mi hermano. Mía yo creo que ya no va a regresar nunca. Resultó trapito. Resultó el misterio del trapito. Resultó lo que menos esperaban y lo que menos querían. Así que Mía ha quedado en el recuerdo de muchos. Eh, lástima por todos los enamorados de Mía. Pobre José, sigo pensando en el pobre José, que ya le decía bebé, pero ni modo, salió, salió trapito Mía. Dice, dice León, ayer estaba aquí Oxlack, ya no la viste. No es cierto. <risa> Tal vez no te acuerdes, pero soy la que alguna vez te mandó la foto de un cráneo en tus primeras transmisiones. Morena, no me acuerdo de ese cráneo. Gracias, Anderson Pineda. Buenas noches. Saludos desde Poza Rica. Un abrazo. Anaela, la reina Bebera, también. Saludos. Eh, eh, Oxlack, ¿te puedo llamar para hacerte una pregunta rápida? Taikenpo, claro que sí, Taikempo, Llámame y hazme una pregunta rápido. Oxlack, dice, Brujita, que se ve que ella se sube al live. Sí brujita jezebel te subes al live, bienvenida Bru brujita jezebel, si quieres te subo al live, saluda mi papá, saludos desde Ciudad Azteca de Catepec un abrazo hasta Ciudad Azteca José Guzmán Rueda, gracias por estar acá dice mía Fernanda hay otra mía Fernanda que me mandó un whatsapp de un ovni, vamos a ver evidencias paranormales, vamos a hablar sobre fenómenos paranormales, sobre historias, un abrazo para mi hermano Arles, para mi madrina Xochitl, que está en la transmisión, por Adriana Vázquez. gracias por darme esos likes, allá en YouNow, son importantísimos los likes en YouNow, gente, ayúdenme por favor. Dice Dayana que qué hicimos ayer, de qué de qué se perdió, Dayana Arguello tampoco la recuerdo, eh, Tampoco recuerdo a Dayana Argüello. ¿Será nueva? Dayana Argüello. ¿Será acaso mía? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos a ver. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está, ya, ya te escucho, mi hermano. Tenía un problema aquí en la transmisión. ¿Cómo te llamas? ¿Quién habla? Hola, saludos, Oxlack. buenas noches. Este, Te acabo de preguntar si te podía llamar. Ah, muy bien, claro. En, aquí en el chat. Claro, mi hermano. Bueno, este con... nada más. Quisiera hacerte una pequeña pregunta rápida, si me la pudieras responder. Este, No sé si tú alguna vez te hayan leído las cartas o hayas recurrido a alguna persona que hace, eh, pues lecturas o algún otro tipo de, de oráculos, entonces mi pregunta era si tú conocías a una persona eh, y si pudieras recomendarme. Una persona, ¿Una persona que te lea la mano, que te, man, te eche las cartas, que te lea el futuro? Ah, preferiblemente las cartas. Eh, mira, yo la verdad soy muy escéptico en ese tipo de, de cosas entonces, eh, yo la verdad no podría recomendar a nadie. Eh, es, hay mucha gente que, que cree en esto, que de pronto sí hay personas que pueden como decir cosas que vienen en el futuro y parecen que son muy, muy buenas haciéndolo, pero no quiero no recomendar a nadie. ¿Qué buscas en, en esta idea de que te lean las cartas? ¿Qué, qué te sucede? ¿Qué quieres saber? bueno lo que pasa es que ahorita tengo un problema de este de tomar este dos decisiones me ofrecen dos buenos trabajos y aparte este hay una situación con este con una persona que quiero saber este qué hacer con esta persona porque es una persona que no nos deja vivir en paz y a mí y a mi familia pero principalmente este quisiera como te diré quitarme yo ciertas dudas como que hay veces en las que llegamos a un punto en el que pensamos mucho las cosas y llega terminamos por no decidir algo, y pues, este, no sé, eh, e incluso pidiendo opiniones así en mi círculo social, sigo sin tener una claridad ahorita, y pues alguien me recomendó que, el, que lo hiciera de esta manera, pero, este, pues, no es que yo sea escéptico tan escéptico, pero sí si me, este pues tenía la duda de, de tal vez este, consultarlo. Y como recientemente subiste un video eh, en el que una persona les comentó que iba a haber un temblor y otros sucesos, entonces este, creí que tal vez a lo mejor tú me podrías ayudar, además de que vi el video que subiste con eh, Abril, se llama, ¿verdad? Sí. La, este, Merium, la Medium Abril. Y, este, y bueno, eh, como te diré, siempre he tenido una curiosidad creo que a la mayoría de las personas nos dan curiosidad todas estas cuestiones pero en este caso más que nada sería pues eh, un, una ayuda eh, un apoyo en lo personal yo te voy para a tomar ahorita unas decisiones te voy a dar un consejo eh, para las dos para los dos asuntos el segundo no lo entendí muy bien pero no importa no necesito entenderlo y el primero pues sí es tomar la decisión de cuál de los dos trabajos te conviene mejor Mira, eh, aquí todo va a depender de el cómo te proyectes tú, el cómo te veas tú. Si tú estás seguro y siempre te piensas o te imaginas que vas a tener un, un futuro, o te ves haciendo algo en un futuro, o te ves estable y teniendo buenos recursos en, en el futuro, entonces no hay problema. El trabajo que tú escojas será el indicado porque no importa el trabajo, no importa cómo obtengas las cosas que tú ya piensas, simplemente esos son vehículos para llegar a lo que en tu mente ya está. Si en tu mente hay duda, si en tu mente hay pensamientos de, de frustración, de que quizá te vaya mal, de que no va, a ser buen, no, buena, no va a ser buena decisión, etcétera, entonces eso va a ser, porque lo que tú pienses sugestionas tu, tu mente a que venga lo que tú quieres, lo que tú estés pensando, si hay abundancia en tu pensamiento, el eh, trabajo que tú escojas va a ser el bueno, no importa cuál, solamente son vehículos para llegar a lo que tú quieras, si tú te imaginas o te piensas estando mal, entonces eh, cualquiera de los dos trabajos igualmente que tomes, serán este los causantes de que te vaya mal. Entonces, aquí lo único que tienes que hacer para escoger es estar seguro de qué es lo que quieres en tu vida, lo que quieres en tu futuro, cómo te ves estando, cuánto te ves ganando, qué te ves comprando, etc. Cuando estés seguro de todo esto y sepas a dónde vas y qué quieres, escoge el que sea. Si no estás seguro y tienes miedo, entonces te va a ir mal en cualquiera que escojas. Y en el otro caso, en el caso de la persona que quería saber un poco sobre ella. También es lo mismo, aquí se trata de su gestión, de poder mental. Si tú piensas que una persona te está dañando, que una persona tiene mala vibra, si una persona te causa problemas, en realidad sucederá así, esa persona te estará afectando de alguna manera. Si tú le quitas ese poder a esa persona, a lo mejor es tu enemiga, a lo mejor es alguien que, que le debes a, a algo, eh, si tú piensas positivo y piensas que esta persona en realidad no te afecta, entonces también su de, sucederá así, todo depende entonces de ti, no de, de tus decisiones, todo depende de qué es lo que te veas proyectado a, a un futuro, entonces ese es mi mejor consejo que te puedo dar mi hermano, yo siempre le digo a la gente okay. que las cosas, no sé, eh, si quieres tener una casa, no debes de pensar en me voy a poner a trabajar 10 años voy a ahorrar tanto por tanto tiempo voy a vender estas cosas y, y juntar más dinero y después con este dinero voy a poner un negocio y del negocio voy a sacar más dinero para que al final compre mi casa no no se debe de pensar todo lo que debes de hacer en realidad solamente se debe de pensar lo que quieres y si tu pensamiento tu idea es bastante fuerte el deseo de tener eso eh, te sorprendes porque llega de las formas más inesperadas entonces tu proyección simplemente debe de ser que va a estar todo bien en todo lo que veas alrededor tuyo y si tienes duda y si tienes miedo entonces te va a ir mal entonces ahí sí tienes que decidir cómo vas a empezar a, a pensarte y a proyectarte ok bueno um... Gracias, gracias por, por las palabras y este lo voy a tener muy en cuenta. Eh, honestamente, sí, sí me inclino en cuestionar los trabajos hacia uno. Y con respecto de la otra persona, eh, hay veces en las que hay personas con las que te cruzas y son muy, este, muy malas personas, muy tóxicas, y eso pasa en este caso ahora. Eh, yo no es que sea tan pacifista, pero hay veces en las que ya de plano, este, uno ya no sabe cómo quitarse a las personas de encima. Pero sí, créeme que, este, trato de, tratarnos más que nada de, de que no nos afecte llevar las cosas en paz. Y, bueno, pues, este, no sé, ahorita yo, dentro de mi pensar o de mi confusión, pues, quise, quise recurrir a estos medios y, y tal vez preguntarte por qué tú has, este, tú has conocido a muchas personas en estos medios y, Tuve la impresión de que tal vez tú podrías eh, conducirme con alguna persona que pudiera ayudarme. Y pues al parecer tú este, también eres una persona de ayuda. Ah, pues ahí el consejo que, que pueda darte y tratando de que te ayude mi hermano con mucho gusto. Y gracias por tener la confianza de platicarnos tus cosas y de, de preguntarme también por quién te puede ayudar. Como te digo, no te puedo recomendar a nadie... Pero espero te haya servido mi, mi consejo. Sí, sí me ha servido. Y muchas gracias, Oxlack. Y pues, no sé qué te parecería también invitar a una tarotista, a una persona que hable de estas cosas, ya que este pues ya que me, me tomé el atrevimiento de, de hablarte en esta situación. Sí, claro. Eh, voy a, Voy a empezar a invitar a gente poco a poco y quiero dejar bien en claro... Que hay personas que pudieran, eh, que a lo mejor no creen en ellas, ¿no? Pero, pues, darles la, sopor la oportunidad de que hablen y que nos expongan su tema y simplemente escucharlas, ¿no? Ya cada quien decidirá si les creemos o no. Sí, perfecto. Bueno, eh, te agradezco mucho las palabras, Oxlack, Y, pues, te dejo para que continúes con tu programa. Gracias, mi hermano. Sigue adelante, sigue, sigue teniendo éxitos, espero que te vaya bien y que el algoritmo de YouTube ya te deje en paz ojalá mi hermano, vamos voy a pensar positivo, voy a pensar que ya me dejan paz para que me deje en paz gracias hermano un y abrazote esperemos. bueno, muchísimas gracias bye. bye ha llegado Mía ha llegado Mía la transmisión ¿qué pasó Mía? ¿Sí vas a subir a la transmisión? sí, ¿Sí vas a platicar tantito con nosotros uh, para que te mande el link? ¿por qué no me mandaste el Whatsapp Mía? Eh, otra noticia importante es que, gente, ya tengo tres, tres invitados confirmados para los próximos días. Así que espero les gusten mucho. Espero que sean súper buenas transmisiones, porque el lunes comenzamos. Eh, comenzamos con esta chica que es eh, marijo. Marijo, que tiene su canal de fenómenos paranormales y de terror en YouTube. Tiene ya, creo que 600 mil suscriptores. Ya se va en fila para el millón. Esta chica va súper bien. Ya tiene ratito haciendo contenido paranormal. Entonces, para la gente que conoce a Marijo, la vamos a tener el día lunes. Aquí tenemos, vamos a tener a Marijo. Así que espero les agrade esa invitada. Y después el miércoles, el miércoles tenemos al gran Fede Lobo. El Fede Lobo va a estar con nosotros el próximo miércoles. Va a estar aquí hablándonos sobre películas de terror, sobre videojuegos de terror, sobre un poco si le gustan los fenómenos paranormales, si tiene alguna historia paranormal. Le van a poder hacer sus preguntas. Así que el Fede Lobo. Va a aquí con nosotros el día miércoles. El día miércoles llega el Lobo Y eh, para el miércoles miércoles 16 de marzo, que no sé si sea el, el del que sigue, al que sigue, 16 de marzo tendremos a esta chica que, que conocí en, en TikTok, que vi su contenido sobre la ley de la atracción, sobre lo que estábamos hablando hace un momento. Y bueno, ya, ya contestó en, en Instagram, ya quedamos en la fecha y entonces me parece que va a ser una muy buena transmisión porque a mí la metafísica es uno de los temas que, que me gusta más, que manejo mejor y que sé que a todos ustedes les puede servir muchísimo. Yo creo fielmente en la metafísica y, y la metafísica me ha llevado a momentos, a lugares a circunstancias maravillosas y simplemente es puro poder mental la metafísica es maravillosa es completamente magia es increíble la metafísica a mí me ha funcionado desde el primer día que la conocí y si esta chica entonces viene a hablarnos sobre metafísica el 16 de marzo pues espero que a todos les sirva una charla tan interesante porque la metafísica es la respuesta a todas sus dudas, a todas sus quejas, a todo lo que está mal en su vida, a todo lo que quieren cambiar, a todo lo que quieren lograr. La metafísica, se lo superjuro, funciona y funciona muy bien. Por eso se le llama el secreto. Eh, porque no todos, no todos saben eso o no todos creen eso no todos lo aplican por resistirse a creer, pero los que lo aplican, los que lo aplican les sucede las cosas maravillosas que quieren. Así que ahí tenemos a tres invitados eh, confirmados: Maru, Ma, Marijo, el fe de lobo y esta chica que vamos a invitar sobre Metafísica. Ox, ¿cuál película de terror favorita lo que te da más miedo? Dice Dayana Argüeño. Dayana Argüeño es nueva. A ver, véanla bien ahí en, en la transmisión. Dayana Argüello había comentado antes, ¿no es verdad? ¿De dónde salió Dayana Argüello de aquí, de ayer a hoy? Es muy raro, es muy raro que haya salido una nueva chica en el chat, Dayana Argüello. ¿Cuál es mi, mi película favorita? La que más me da miedo, eh, la que me da más miedo es El Exorcista. La verdad es esa película no la puedo ver solo. Bueno, a lo mejor sí la podría ver solo. Eh, no, no me daría así miedo, ni terror, ni mucho menos, ¿no? Pero sí me sentiría incómodo. Sentiría que estoy haciendo algo malo. No sé. La verdad, las películas eh, de terror no me, no me asustan. Me gustan mucho las películas de terror. Pero no, no me dan miedo. No, no soy esa clase de de persona que le dan miedo a las películas de terror no, el exorcista le tengo gran respeto y es hasta la fecha la única película que sí me hace sentir incómodo el exorcista Diana Argüello. y ahí está la mía, dice no jaja porque me da pena salir, no quiero y como dije me vale que piensen lo que quieran no me voy a exponer ni yo ni mi número de celular y aparte la pena de salir que salgan los trolls este Mía, podemos hacer algo. Si te da pena salir, este, puedes entrar a la transmisión, pero tapas tu cámara, entonces no te venías. Solamente te podríamos escuchar y así saber que Mía, pues este, pues que Mía, a, a la conversación que tiene con los chicos, pues es una chica en verdad, que es la duda que tienen ellos. Así que, ¿cómo ves, Mía? Puedes tapar la cámara y solamente te escuchamos. Y te escuchamos unos minutitos. No pasa nada, Mía. ¿Qué dices? que es maestro de la metafísica, fue Neville Goddard. Eh, dice, jajajaja, ja, ja, ja, saludos desde Chihuahua, México. Súper buenos los invitados de esta semana. Gracias, Morena Oxlack, Gracias, saludos. ¿Qué es metafísica, Oxlack? Dice Ned. La metafísica es una práctica, dice Dayana que le leí la mano un día. ¡Ah, caray, Dayana, no me acuerdo de eso! ¿Dónde te leí la mano? La metafísica es una práctica en donde se puede conseguir lo que quieras solo con el poder de la mente, solo creando imágenes, creando escenarios, creando tu futuro en tu mente, y lo que tú pienses, lo que tú imaginas, eso es lo que va a resultar en tu vida. Eh, la verdad es sencillo y a la vez es complejísimo. Es sencillo porque no hay ciencia, simplemente piensas en lo que quieras y eso te da el universo, eso te da la vida. Tú pides, tú pides lo que quieras en tu vida. Yo pedí mi novia y no una novia colombiana, una novia con pelo largo negro, una novia con perfil finito, no una novia pintora, no, no una novia que me la imaginé, no, yo la quería a ella, un día, sin saber, sin conocer, ni nada, encontré su Instagram, la vi y dije, yo quiero que ella sea mi novia, y el poder mental hizo que estuviera aquí conmigo y que fuera mi novia, ¿Cómo es posible eso si no hay ninguna relación antes? No, no tenemos ni una plática anterior, ni nos conocemos. Solamente la vi en una fotografía en Instagram y dije, quiero que ella sea mi novia. Y ya, resultó. Es víctima, mi novia lamentablemente es víctima de la, de la metafísica. Entonces, pues, eh, ahora sí que no era lo que ella quería, ¿no? Pero sí era lo que yo quería, Así que mi, mi fuerza mental fue mayor que la de ella. Y pues ahora se amuela, porque pues a mí el universo ya me la mandó. Leíste mi mano en WhatsApp, pero ese día no estuve en el directo, pero vi después, jaja, y sí le atinaste algunas cosas. Ah, creo que ya me acordé, Dayana. Sí, ya me acordé. Ya me acordé, Dayana. Ox es psycho, psico. Yo también puedo hacer eso, dice Daniel Max. Yo quiero una novia como Elena, porfa, dice el lobo solitario. Eh, mira Lobo Solitario, ahí tienes un, un error, un error en la metafísica. Porque dices, yo quiero una novia como arroba Elena, hasta eso va muy bien. Y después dices, porfa, XD. Aquí, vean el, el comentario de Lobo Solitario, aquí lo que le está, si yo fuera al universo y yo concediera los deseos y veo a Lobo Solitario, no le daba una novia ni a Elena ni como Elena. ¿Por qué? Porque tiene mucha duda, porque él mismo no se cree que pueda tener una novia como Elena. Al principio dice, yo quiero una novia como Elena. De primero, no está pidiendo a Elena, está pidiendo una. O sea, ya, por ahí una que quede ahí similar, la que sea, pero que sea similar. Después dice, porfa, así como dudando, como dudando de que sí le vaya a cumplir el, el universo eso, y luego un XD, el XD es como riéndose, como, como de nerviosismo, como es eh, eh, como chiste, ¿sabes? Entonces hay tres cosas que me indican que el lobo solitario no tiene la seguridad para tener una novia como Elena, y si fuera el universo, entonces no se la daría. Lo que hubiera dicho lobo solitario es, Elena va a ser mi esposa, Ingesu así, ahora mismo voy a ir por ella, quiera o no, y se acabó, ¿viste?, la diferencia entre, entre asegurar y saber qué es lo que quieres a estar divagando en una novia similar a Elena. Entonces hay que ser bien específicos en lo que queremos y bien eh, fuertes con la decisión que queremos, porque eso que decidamos con decisión, <risas> decidamos con decisión, eh, es lo que se va a hacer real. Os recomiendo un libro de Metafísica, Sergio Santana, pues a mí me super ayudó eh, el, el, el Juego de la Vida de Flores Scotschers una mujer que no, no sé cómo se pronuncia pero se llama El Juego de la Vida. Es el libro que a mí me ayudó de metafísica y que lo conocí cuando yo iba a la secundaria. Ox, oh, ¿te enamoraste de sus sentimientos? Dice Elena B ¿de sus sentimientos de Andrea? Sí, sí, sí, sí, sí. Resultó que, que, eh, que me gustó en todos los aspectos. Eh, el destino, mejor hablemos de desde de... Entonces, ¿qué dice Mía? Ya la vamos a dejar en paz a Mía. Mía, entonces, ya para, para terminar el caso de Mía. Gracias, Daniel Max, que nos mandó 20 pesotes. Dice, órale, pásame bien la fórmula para poder aplicarla. En serio, en este, este 16 de marzo, cuando esté esta chica con nosotros, espero que estén, porque va a ser una plática que les va a servir muchísimo. A mí, todas las personas que han acudido por algún consejo, que de pronto las veo que, que, que batallan y demás, les platico mi historia, les platico eh, cómo apliqué la metafísica, les muestro qué estudié, qué vi... ¿Cómo, cómo hago la metafísica y es difícil a pesar de que a veces uno sabe cómo realizar la metafísica es difícil porque la mente a veces decae y cuando decae la mente decae todo a tu alrededor entonces es difícil, pero cuando ya sabes el secreto puedes volver a levantarte eh, con seguridad y puedes lograr muchas cosas muchas cosas, todas las que quieras Melissa será mi esposa, dice Akira Dross. Akira Dross. Melissa será mi esposa. Eso está buenísimo, mi hermano. Eso, así. Con esa seguridad, con esa seguridad se empieza, mi hermano. Si ya le echaste el ojo, ahí es, de ahí eres, mi hermano. León Pelea con Akira por ella. A mí me pasa al revés. Hace cuatro años que deseo solo estar soltero y así me he mantenido. Gracias. Sin primera almohada. Ah, ok, para terminar el caso de Mía. A ver, voy a bajarle un poquito aquí el audio porque me. ¡Ay! Ah, es ruidero. Bien. Para terminar el caso de Mía y no estar gritando ya. Eh, Mía, eh, tú solamente tú sabes quién eres, eh, sabes si es verdad que no quieres salir a la pantalla porque te da, te da pena, eh, o si eres una persona que no eres la de la foto, tú solamente sabes eso. Y sí, tienes mucha razón, a todos los demás, pues no nos incumbe y que no te importe si pensamos lo que queramos lo que pensemos de ti no no no te debe de afectar eh, solamente una cosa y es eh, la mentira no si de pronto a lo mejor puede ser un perfil falso y puedas con ese perfil falso no por mala onda sino porque así así a veces pasa eh, ilusionar a un chico o a otro chico etcétera pues eso es lo feo eso es lo malo se siente muy feo pero pues si eres mía y eres la de la foto y, y pues si has tenido algunos mensajitos con algunos chicos y demás pues adelante no adelante solamente pues gente no no no mientan porque es feo es feo la mentira es feo desilusionarse eh, y los hombres somos pero estupidísimos, estupidísimos, y somos pero güeyes, o sea, la verdad, por, dicen que jala más un cabello de mujer que una yunta de güeyes, así sucede con los hombres, somos pero bien mensos, ¿no? Y nos enamoramos rápido, nos ilusionamos doblemente de rápido, y, y pensarán que, que a veces los hombres somos muy mujeriegos, que somos muy malos, que no tenemos sentimientos que hacemos sufrir a las mujeres, pero la verdad es que no, la verdad es que somos pero bien güeyes, somos súper enamorados, y entonces, pues, se siente feo si de pronto hay un chico que se siente ilusionado y termina, termina siendo engañado. Yo, eh, yo les voy a platicar una historia, sobre una chica. No todos los hombres son así. De enamorados. Yo voy a platicar una chica. Eh, la verdad no sé cómo la encontré. Pero la agregué en mi Facebook. Era del, del mismo, de la misma región que yo. Era una chica guapa. No, a mí ya no, no me espantan las mujeres guapas. no Era guapa. Digamos que si me espantara a las mujeres guapa, diría que es, era muy guapa. Pero pues para mí era guapa nada más, ¿no? Entonces, eh, veía sus, sus, este, sus estados, veía lo que publicaba, veía sus fotos, era una chica delgadita, eh, tenía algunos tatuajes, sal, salía mucho en bikini, eh... Tenía una sonrisa muy bonita, unos ojos también muy grandes. Entonces, yo la agregué, no hablábamos, todo normal. Y de pronto un día, seguro le escribí, no sé qué le haya escrito, seguramente por una publicación, algo. Le hablé, me contestó, no pasó más. Las siguientes publicaciones seguí contestando, seguí eh, comentando, contestaba, no pasaba más y así fue por un tiempo eh, de pronto de pronto le, le dije que, que si le gustaba, le gustaría salir y me dijo que sí dije ok, bueno entonces vamos a, a poner una fecha para que salgamos y pusimos una fecha, era un sábado digo a dónde paso por ti me puso una dirección y dije, ok, paso por ti, yo iba a ir a un viajecito que iba a estar por ahí cerca, y vamos a regresar el mismo día, así que podía llevarla y, y regresarla. Y le escribí la mañana, porque nos íbamos temprano, le escribí la mañana y no contestaba. Eh, no contestaba y no contestaba. Y entonces dije, no voy a ir hasta el lugar donde quedamos, pensando que ella va a estar ahí y que, que no que no me quiere contestar, no me contesta por algo. Y entonces la dejé pasar. Y después le escribí, oye, este, te estuve escribiendo para ir por ti, habíamos quedado, y dijo, uy, perdóname, me quedé dormida, que la chingada, que podemos después vernos, que no sé qué. Y le dije, ok, luego luego vemos, este, qué día nos podemos ver. Pero entonces ahí ya me sospe ya sospeché de que, que algo andaba mal. Que, que eso estaba mal, y empecé a abrir los ojos. Yo creo que un, siempre nos enamoramos de las personas, no solamente en el aspecto físico, sino de los youtubers, por ejemplo, de los artistas, de las bandas de rock, nos enamoramos de, de los, eh, los actores, nos enamoramos en el sentido de que nos apasionamos con ellos y, y les rendimos tributo, ¿no? Eh, entonces, cuando uno se desenamora, o más bien decide abrir los ojos y decir, voy a analizar bien a esta persona, comienza a ver las cosas extrañas. Entonces, fíjense, ya cuando yo dije, esto está raro porque ella no quiso, no quiso salir, o no, no me vio ese día, y seguí viendo sus publicaciones. Eh, en sus fotografías que subía, subía fotografías, les digo, en bikini, eh, una chica muy nice, una chica que se veía, un estatus económico, pues, alto, porque se veía como que en playita, como que en alberca, como con cositas que les gustan a las mujeres, este, que, se, que les gusta arreglarse la chingada, todo bonito, pero tenía unas publicaciones de, de unos tacos, unos tacos de. unos tacos de, de trompo, con, con una cerveza victoria. Y dije, ah, ah, cabrón, bonita, de estatus, cuerpazo, y unos tacos, pon unos tacos con una cerveza, ah, qué chingona de ser muy chida, ¿no? Esa la puedes llevar a los tacos y es feliz, ¿no? Okay, ¡Qué ganga! Después seguí viendo publicaciones, y de pronto qué, qué publicaciones de, del equipo de Toluca, ¿no? Y digo, a chingar. Es que dice Evelyn, a ¿de cuándo ir a los tacos es pecado? No es pecado, no es pecado, pero uno se da cuenta cuando no enca... Bueno, yo sí me doy cuenta, yo soy muy observador. Me doy cuenta, eh, la chica con, con sus uñas muy largas, muy pintadas, muy no sé qué, y la foto que había subido de los tacos estaba como en una mesa de esas de corona con la chela de Victoria. Entonces era como, sí puedes comer tacos, claro, y donde tú quieras. Pero si tú estás mostrando una vida como, como de lujos, como de nice, de, no, no, no coincide una fotografía de unos tacos con, con una cerveza victoria en una mesa de, de corona. Entonces, pues qué raro. Después puso un, un este, una publicación del equipo Toluca, y fue como ah, le va al Toluca, seguro, ¿no? Le gusta hasta el fútbol. Y publicaciones que le gustaba a la banda, y dije, ¡ah, chinga, esto ya no está bien! <risa> Dice, yo te llevé a los tacos, Ox, no juzgues. No, no, o sea, sí si es que la deberían, de ver es que yo debería demostrarle las fotos de ella. Debería, porque a lo mejor la encuentro que... Porque os voy a platicar la historia completa. Entonces veo una, una publicación que le gusta a la banda, y dije, ah chinga, pues, pues no sé, Vive, vivía en una colonia popular, a donde iba a pasar era una colonia popular, tacos, cerveza, fútbol, banda, y sus fotografías eran super nice, es como, qué raro. Y ella decía, fíjense, ella me decía que era, que ella atendía en el hospital del niño, que era ella era una enfermera del hospital del niño. Y entonces eh, me decía dónde trabajaba y todo, dijo ok. Y un día le dije, oye, eh, ¿dónde estás? Y dice, estoy en el trabajo. Y dije, ah, ok. Y dije, ¿me mandas una foto? Quiero verte. Y dijo, sí, sí te mando una foto. Y me manda una foto que está la chica en, como que yo creo que en un baño. Se está tomando la foto con el celular. Trae una chamarrota con peluche aquí. Y sus uñas larguísimas, larguísimas y pintadas así súper nice, ¿no? Y digo, no manches, es el hospital del niño. ¿Cómo chingaba traer una chamarrota en lugar del uniforme? ¿Y cómo va a traer las uñotas así atendiendo a niños? Esto no está bien, esto no está bien. Luego me fijé en sus amigos y veo que tiene muchos amigos hombres, muchos y dentro de sus amigos había un amigo que yo tenía y entonces le escribo oye este hoy conoces a estas chicas es que la tengo agregada y, y que debe salir con ella y no sé qué y me dice él no no la conozco también la agregué pero este nunca nunca la he visto físicamente pero tengo otro amigo que sí que sí la tiene agregada y entonces empecé a, a, a ver otros amigos que también la conocían todas la conocían por facebook en, todos de la misma región todos la conocían por Facebook, ya la habían invitado a salir y nunca había salido. Entonces dije, no, no, esta, esta le está viendo la cara, a, pero a todos, ¿no? Y entonces ahí viene la duda, ¿será un gordo? ¿Será un señor? ¿Será otra chava? Etcétera, ¿no? Y pues ya con mi equipo de investigación, que es Daniela, eh, le dije a Daniela, tenemos una misión, y como ella es bien chismosa, Daniela de Durango, es bien chismosa, dijo, échame sus fotos, voy a buscarla hasta por debajo de las piedras, la voy a encontrar, y pues resulta que sí, gente. Investigó la foto, las fotografías que tenía, y las encontró, las encontró, encontró el Instagram. Y el Instagram... Eh, ah, lo, lo raro de estas fotos que ella siempre ponía en Facebook es que no subía fotos con amigos. Y cuando subía fotos con amigos, porque luego subía fotos con una amiga y decía, amiga, te amo, no sé qué, gracias por tanto tiempo estar juntas, somos, somos un esbo dinámico y cosas así, ¿no? Y su amiga también era, era como rubia, como blanquita y era como raro, ¿no? Porque en nuestra región, pues, somos color cartón entonces es como ah, cabrón es que esta se mueve en círculos como de güeritos y nosotros somos puros colores cartón aquí eh, y entonces que la investiga encuentra su instagram y resulta que las fotos pertenecían al instagram de una chica que era de brasil la chica de las fotos era brasileña por eso salía en bikini por eso salía donde había albercas por eso salía super nice, por eso tenía todo, ¿no? Obviamente todo el mundo de esta mujer sí era fashion, ¿no? Sí se le veía fashion. Entonces San Huevo, pues claro, super fashion, sus fotos, y de pronto una, una foto de unos tacos de trompo con una chela Victoria, no, no correspondía, yo estaba en lo en lo, en, en lo, en lo cierto, Sabía que no correspondía que le gustaba la banda, cuál si la pobre mujer esta de las fotos era brasileña, qué chinga vas a ver de esa pinche música agropecuaria. Así es cierto, no se vayan a ofender los que no les gusta la banda, no se vayan a ofender. Es que así, cuando alguien ofende la, la música banda, dice pinche música agropecuaria, aunque... Okay. Pero no se vayan a ofender si les gusta la banda, ¿eh? Entonces, y dije, pues, claro, el fútbol ni qué nada... Y entonces eh, Daniela siguió investigando y encontró una foto, una, u, una cuenta que era amiga de esa cuenta y que tenía el nombre, eh, eh, por ejemplo, se llamaba Fanny, digamos que se llamaba Fanny y la otra cuenta que era amiga eh, se llamaba Stephanie, ¿no? Entonces era como, ah, es como, como que tiene el mismo nombre. Entramos a esa cuenta Ay, Evelina, Viles. no tú, tú no tienes problema porque tú eres de, del norte, estoy hablando del centro, entonces tú eres del norte, a fuerzas te gustan los tacos de asada, te gusta la banda, te gusta lo fashion, te gusta lo buchón, no, no te sientes ofendida, Yo estoy hablando de, del centro de México donde pues somos diferentes y entonces vemos diferentes esas cosas, costumbres o esos gustos. Tú sí tienes todo el derecho de que a ti te guste ese tipo de cosas, porque esa es tu cultura. La cultura del centro de México es, es chilanga, es diferente. Entonces, que empezamos a revisar ese otro perfil de la chica y resulta que, que sí, era, pues sí era mujer, pero tenía una cuenta verdadera que era esa y tenía una cuenta falsa que era la de las de la chica con las fotos de, de Brasil. ¿Por qué lo hacía? Lo único que yo pude entender en este caso es que ella lo hacía por tener la atención de los hombres. No había, eh, no, no tenía intenciones ella de engañarlos, o sea, no tenía intenciones de hacer mal. Simplemente se pavoneaba con fotos que no eran suyas y los hombres le escribían y se sentía se sentía querida se sentía eh, interesante se sentía bonita estaba viviendo la realidad de otra chica en redes sociales y, y ella eh, pues era diferente físicamente era sencilla también entonces eso no está padre porque ella no tenía seguridad en sí. Y entonces nunca, sí en su fantasía tenía muchos mensajes de hombres, llamaba mucho la atención. Los hombres le dejaban comentarios de estás bellísima. Eh, Qué bueno que te guste esto. A mí también me gusta. Eh, que Dios te bendiga. cosas Sí, porque pues obviamente los hombres aduladores, cuando ven a una chica bonita, le escriben de todo, de que espero que estés muy bien que tengas bonito día y yo seguramente esos comentarios esos mensajes hacen sentir bien a las personas y la, la chica en su realidad en su perfil normal pues no tenía esa <coughs> esa demanda de hombres no le, no le dejaban mensajitos era una chica pues que, que no era llamativa que, que no era atractiva entonces se siente feo de ambas partes de la gente a la que estaba engañando y de ella misma, porque ella misma no se sentía segura de sí, no era feliz con, con quién era ni cómo se veía. Y es, es muy feo eso. Debemos de amarnos mucho. Eh, los estereotipos que se han puesto en la televisión, pues claro que nos eh, han dicho son cuál es la belleza y cuál no es belleza, ¿no? Pero, por ejemplo, esos son meramente estereotipos que nos han puesto en la mente. Somos seres humanos todos. En África se tiene eh, estereotipos diferentes. Eh, una chica que tenga el, el labio así alargado, o en esta Indonesia, si ¿sí es Indonesia, donde están las mujeres jirafa que tienen los, los aros aquí en el cuello y que hacen su cuello larguísimo como una jirafa. Esas son cosas de, de belleza. En, otros, en otras regiones, el tener pulidos los dientes en forma de piraña es tener belleza. Entonces, son estereotipos. Alguien gordo en África, también unos que tienen unas panzotas, son eh, sinónimo de, de valentía, de, de, de hombría, y las mujeres quieren aparearse con estos hombres panzones. Entonces, son estereotipos de belleza en Tailandia, exactamente en Tailandia. Eh, eh, eh. así que pues eh, nos dejamos llevar mucho por eso, pero eh, y, y la gente que no es tan agraciada yo, yo me considero una persona no, no agraciada yo fíjense que, que de niño sí, sí fui muy, muy señalado por, por otros niños eh, por mi color de piel por mis rasgos indígenas por, por pobre eh, y, y, y fue duro y, y fue difícil, y, y yo llegué a preguntar, yo eso soy guapo, y pues las niñas me decían que no, ¿no?, de cómo no, entonces, pues fui entendiendo que, que no, que no lo era, que, que tenía otras, o, o, otras características, y cuando yo supe que obviamente nunca iba a tener características de, de personas uh, guapas, atractivas, empecé a a saber quién era cómo era y a hacer valer eso que yo tenía y quién era y entonces así mismo me fui creando y siendo más seguro de mí de mi color de mis rasgos de de quién soy de cómo me comporto de lo que tengo y lo que no tengo y cuando aprendí a hacer eso me empecé a querer y cuando me empecé a querer empezaron a querer otros u otras Así que es, es difícil el, el, el camino para quien no ha nacido en cuna de oro y que no ha nacido agraciado. Es súper difícil el camino, pero se puede salir de todo y se puede uno ser eh, igualmente seguro y ponerse enfrente de cualquier otra persona con la misma seguridad. Así que por eso les digo... Si alguien hace cuentas falsas para sentir cariño y sentirse con atención, pues tengan cuidado porque eh, no, no les va a funcionar para la vida. La, la realidad es dura y hay que saber qué hacer con, con esa vida y salir adelante. Todos, todos somos atractivos al final de cuentas. Todos somos capaces. Y de verdad, de verdad, todos somos, todos somos atractivos, todos somos atractivos. Eh, ja, ja, ja. En cuanto a lo nice, la sencillez de una chica es decepcionante para los hombres, dice Alex Rodríguez, la, la sencillez de una chica es decepcionante para los hombres, este, Oxlack, existen los filtros, no, no, no, no, no. gracias Enrique Ortiz, que me sigue desde hace seis años, no, no, no, no, en serio, sean seguros con sí mismos, con, con ustedes mismos, verdad que, que van a encontrar muchos caminos buenos a, a partir de que se empiecen a querer. ¿Quieren ver a la chica esta? Eh, ¿Quieren verla? A ver, déjenme ver si la encuentro a, a la chica esta que... No a la chica falsa, sino a la chica a la que le robaba sus fotos, a la brasileña que le robaba sus fotos, y luego fui de chismoso. Fui y le escribí a la chica brasileña, ¡Ey, te están robando tus fotos! <ríe> y sí me contestó, creo. Y... Sí me contestó, creo. Y creo que denunció el perfil de la otra chica. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Omar. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos hablas? Acá desde Veracruz. Desde Veracruz, ¿qué parte de Veracruz? WhatsApp Guatzacoalcos, Veracruz, un saludo mi hermano, muchas gracias por estar acá, cuéntame, ¿qué me quieres platicar? Pues fíjate que yo he seguido tus programaciones y me impactó mucho, donde un chico habló hace como tres semanas, donde predijo muchas fechas de la guerra, no sé si te acuerdas. Sí, hoy precisamente subí el video, porque alguien, no sé si fuiste tú en Instagram o alguien más, que me hizo esa observación de que el chico... ...que nos había llamado y había dicho profecía sobre el 2022, pues como que sí se estaban cumpliendo, ¿no? Pues fíjate que yo me dedico a analizar ese tipo de cosas, el, también el fenómeno OVNI, y el chico en dos fechas exactas, el día eh, 26 de febrero, que es cuando empezaron ¿no? ya los ataques masivos, y el día dos que dijo que... posiblemente pues, la lo tan a unir a Ucrania, cosa que ya está pasando... De hecho, Polonia ya alertó a, a la frontera ¿no? para que intercepten los aviones rusos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? No sé, sí, no te ¿Te entendí? das de cuenta que el chico dijo que el 2 de marzo, eh, posiblemente la OTAN, varios países iban ya en contra de Rusia y así ah. sucedió? Este, no, en realidad y... no, no han tenido ataque, la OTAN no ha atacado, no ha. Atacado, vamos. Eh, me, me, refier me refiero que ya le dio el visto bueno a Polonia para que en cualquier momento si cruzan las fronteras porque vieron cinco aviones rusos en Polonia eh, prácticamente ven la, la orden y sobre la planta nuclear lo que dijo que iba a haber no sé si recuerdas que el muchacho dijo que iba a haber eh, un, un, como un tipo de explosión en, en Chernobyl Eso dijo, no tu, yo tu... bueno, vi el, vi el programa pero no dijo eso Dijo que iba a haber un apagón en plantas claro. nucleares y pues si todavía no llega la fecha, ojalá y no se cumpla. Pues dijo que el 5 o el 6 eh, iba a ser lo del apagón es... este, ¿no? Pues ojalá y no, pero pues nomás nos quería darte un punto de vista y mandar un saludo a, a mi tía. Claro, claro, ¿cómo se llama tu tía? Eh, María Elena, eh, ahorita ella está en Estados Unidos. Ah, pues, ¿en qué parte de Estados Unidos para mandarle el saludote? En, en Colorado. En Colorado. Un abrazo a tu tía que está en Estados Unidos. ¿Ve el programa? Sí, yo, yo se lo recomendé y lo, lo, lo comparto en sus perfiles, a veces sí lo ven. Ah, pues, muy bien. Muchas gracias, hermano. Y qué bueno que me recuerdas sí. sobre esto, eh, que haya gente como tú que me recuerde los episodios pasados, porque sí, este... Sí, fue verdad lo que este chico dijo. Pues sabe esto, estuvo raro, pero pues sí, sabe, estaría bien que lo contactaras o algo, a ver si tiene más información. Eh, ojalá nos vuelva a llamar, eh, a Dan se llama, ojalá nos, nos vuelva a llamar y, y nos diga más cosas si es que sucede algo el 5 o el seis. Sí, ah. bueno, pues tomando un gran saludo, eh, a Alex, eh, voy a la tienda, nos vamos, Cuídate. Que estés muy bien, mi hermano, saludotes. Pues ahí está nuestro amigo desde Veracruz. Ya encontré el perfil de la chica, de la chica, esta muchacha de, de Brasil. Ah, tiene pocas fotos, no sé, sí, tiene pocas fotos, exactamente, tiene pocas fotos, de hecho. Ok, vamos a verla. Para que me digan si no se pasó de lanza a la otra poniendo unos tacos y una y una victoria. Vamos a ver. Ventana, pestaña. De esta cuenta de Instagram era de donde se robaba las fotos la chica, para que la vean. Y bueno, vamos a, a ver las fotos. Ahí tenemos la foto de esta chica brasileña. Entonces vean las fotos, ¿no? Como mar, como bikinis. Vean, aquí sube una foto de comida que pues no es lo mismo. No es lo mismo que los tacos en la mesa de, de corona con su victoria. No es lo mismo. Vean, ahí se ve una ensalada se ve una bebida de esas fashion, unos lentes, ¿no? Una mesita de madera. ¿Se nota la diferencia a los, a los tacos que, que había mostrado con grasa? La cerveza ahí con su chilito y su, su, su limón. O sea, no, no correspondía con el perfil de esta chica, vean. Me acuerdo que en Facebook se llamaba Angie, se llamaba Angie, y en su perfil real se llamaba Angélica, por eso la descubrimos. A mí me pasó con una escort, se veía guapa, pero estaba obesa en realidad, se robaba las fotos de un perfil. <risa> ¡Qué feo! ¡Qué feo! No, pues no, gente, quéranse, quiéranse, quiéranse no, no ande poniendo fotos de alguien más. No anden poniendo fotos de alguien más. Ahí está la chica. Eh, ah, y se la, se la robaba de, del Facebook de esta chica, porque aquí no están las fotos. La foto esa que me mandó con, con su chamarra y con sus uñotas, no, no está aquí en, en, el, en el Instagram, está en su cuenta de Facebook de esta chica brasileña. Y la chica brasileña está ni habla español, entonces imagínense. Ahí está, el chisme completito. Se los traje aquí en vivo y en directo gracias a Good Day Japan, que nos mandó 250 yenes cuánto, canto de ángel, saludos gracias, Creo que sí, el canto del ángel gracias, ahí tenemos el canto del ángel y Vip González también nos mandó 3 dólares hola Ox, como siempre muy buen programa, saludos gracias Viv González, otro canto del ángel por el super chat Dice Giancarlo Ox, me está excitando. quítala ya. Eh, Te faltó el llanto. Tenían un super chat. Ahí está el llanto. Ya está el, el canto. ¿Cuál llanto? ¿Qué me dijo ayer? Que pobre pobre muchacho, el que me llamó y me contó su historia y que nos mandó el audio de, de cómo le hacía como ángel, ya lo agarramos de meme. Ya es un FT, ¿no? NFT. Ya el canto del ángel es un FT. Voy a subir a, a subasta, va a estar en 200 mil pesos para que quien sea el, el dueño de este NFT del canto del ángel. Ya es un meme el canto del ángel. Ese debería ser el sonido oficial de los superchats. Lo es, Evelyn Avilés. Ayer dijimos que ese era el sonido oficial de los superchats. Así que ya se consagró. El Oxlack le dijo a la brasileña, beso en la boca, es cosa del pasado, dice MMG. <risa> Hola, ¿cuál ha sido de todos tus videos el que crees que es un caso real paranormal, no como el que el de debut mentiroso? De todos mis videos, Ana, eh, los casos más verdaderos son los que son muy sencillos. Ustedes quieren ver videos donde parezcan el chamuco, donde aparezca un monstruo, donde aparezca la llorona. No, gente, esos videos son falsos. Los videos paranormales que considero más reales son los videos donde apenas es, se mueve algo y se acabó. Se mueve por un segundo algo y se acabó. eso son para mí los videos paranormales más reales. No donde salen monstruos, fantasmas, duendes, demonios, todo eso es charlatanería pura, los fenómenos paranormales no son así, no son grabados de esa forma. Entonces por eso no son, por eso la gente se deja llevar por esos videos porque son espectaculares. Pero en realidad los fenómenos paranormales tienen solamente esa sensación inquietante de que algo que está fijo se mueve, algo que no tiene por qué caerse se cae. Un sonido raro en la noche donde hay completo silencio. Sucesos que no les encuentras explicación, cositas raras, esos son los verdaderos fenómenos paranormales. Ching ching, que llegó el día de ayer y hoy también está. Xing, xing, xing, xing. Dice: Oye, Oxlack, oigo oy ching ching ching ching. Por el video que te envía WhatsApp. Vamos a ver los, los videos que me ha mandado WhatsApp. Eh, Oye, Oxlack, ¿ya no vas a activar tu elfo? Mía Fernanda mía mi elfo está guardado no, ah, pues cuando venga Melisa ay Melisa no sé, no he hablado con ella no sé por qué no ha venido no sé si esté contenta o esté enojada no sé, la otra mira trapito, crecen los duendes o nomos? dice chin chin chin ¿Crees crecen los gnomos crecen los gnomos o duendes Creo que, creo que existen los duendes que son como seres paranormales dentro de los monstruos, o sea, yo creo que a lo mejor sí, sí existen porque muchas personas me han dicho que han visto duendes y entonces es como, los alucinaron o de verdad este o, o, o de verdad los vieron otra, una posibilidad de que existan los duendes es que sean seres subterráneos que sea una raza de humanos que sean tan pequeña que viva en lugar en una zona subterránea. <coughs> Sabemos que el hombre hubo diferentes especies de hombres de diferentes alturas. El gigantopithecus era el más grande, el hombre más grande. Y tenemos ahí como el, el, el Homo Floriensis era un hombre muy pequeño, de un metro más o menos. Entonces tenemos a los aborígenes también estos, ¿cómo se llaman los aborígenes que, que miden un metro? Los, eh, bueno, estos aborígenes también que miden un metro, eh, imagínense, son pequeñitos y no, no son personas enanas, simplemente son de baja estatura, un metro, y son de un metro porque las, eh, las selvas están muy tupidas, muy llenas de vegetación, entonces ellos para poder, uh, los pigmeos, gracias Juan Manuel, los pigmeos, para poder pasar entre las hierbas necesitan agacharse <coughs> o no crecer, entonces por eso los pigmeos son muy pequeños porque evolucionaron al, al, al ecosistema en donde se encontraban, para poder pasar entre las hierbas necesitan tener una estatura baja, un metro, y no son, no son enanos, no tienen esta... ¿Qué es como un síndrome? que es una enfermedad? ¿O qué, qué será lo que tiene el enanismo? ¿Qué es el enanismo? Entonces, también tenemos a los enanos. Y dentro de enanos, de los enanos que, que tienen algo, que les sucedió algo que no, que, que es un problema, un, un, un desarrollo diferente, tenemos a más enanos, ¿no? Enanos, mucho más enanos que los enanos. Margarito, el este que era actor mexicano, pues era uno de los más pequeños del mundo, y el hombre más pequeño del mundo me parece que era hindú. Entonces, eh, imaginemos, si los duendes existieran, podría ser una raza de este tipo de hombres muy pequeños, muy pequeños, tan pequeños, que pudieran habitar eh, el interior ¿no? de, de cuevas, que pudieran habitar en el interior, interior de la tierra, y que hayan desarrollado y que hayan evolucionado diferente para poder vivir en la oscuridad recordemos el caso de los niños eh, de Wolpit los niños verdes de Wolpit a estos niños los encuentran en una cueva eran dos niños verdes la piel la tenían verde y no hablaban el idioma comían solamente semillas y estuvieron eh, viviendo en Wolpit eh, Inglaterra por algún tiempo el niño murió y la niña sobrevivió lo suficiente para aprender el idioma y poder decir que ellos habían venido de un planeta sin sol. ¿Cómo es posible que los niños verdes de Walpit aparecieran en una cueva y que hayan dicho que venían de otro lugar? No sabemos si de fuera del espacio o del interior de la Tierra. Por eso había dicho esta niña que venían. De un planeta sin sol. Dice fumigaciones cap que existen siete diferentes tipos de nanos. Ah, caray, no sabía que existían siete los siete diferentes tipos de nanos. Dice Oxlack, es verdad que el trébol de cuatro hojas es apetecido por los duendes. Yo creo que aquí hay un, eh, una mezcla de creencias. Eh, se cree esta creencia de que los tréboles y los duendes pues como que empatan o sea o que los duendes traen tréboles o que etcétera se debe primero a, a que estos duendes son irlandeses y los tréboles son una una especie de, de suerte como las hebillas de los caballos que son de suerte las patas de conejo los tréboles de cuatro hojas también representan suerte y entonces en esta cultura que tienen los irlandeses sobre los duendes que, que encontrar un duende te lleva a, a la olla de oro o que ellos guardan el oro etcétera lo, a, lo asocian también con, con algo de suerte en este caso el trébol de cuatro hojas por eso los duendes y los tréboles de cuatro hojas tienen esa relación pero así de que digas que los duendes andan en donde hay tréboles de cuatro hojas no, solamente es mera, mera cultura. Dice, Oxla, ¿qué tal? ¿Qué opinas del manuscrito Voynich y del códex Gigas o eh, Quijas? Fíjate que el manuscrito Voynich, habían dicho que, que ya lo habían traducido, eh, pero eso es como que no es una, una realidad. El idioma que tiene el, el códice Voynich, el, <coughs> el manuscrito Voynich, es una, es una escritura medieval desconocida. Parece que se puede tratar de un libro eh, de alquimia, en el donde se muestran plantas extrañas y zodíacos y escenas de mujeres desnudas en aguas verdes. Eso es lo que, lo que muestra el manuscrito Voynich. Entonces es una especie como, uh, como una especie de, de libro de alquimia. No para hacer la alquimia, sino más bien para representar los poderes de las plantas, de la herbolaria y de los astros lo aquí más raro lo único raro es esto que eh, eh, las las las piscinas de mujeres las mujeres desnudas en piscinas ese baño es es lo más raro y la escritura de, del boynich del las ilustraciones de boynich son increíbles también del serapinianum del serapinianum no sé cuál es ese andrea el serapinianum y el códice Gigas gigas ¡ah! pues ese sí parece más un libro de, de um, magia, de magia en, de algún tipo, también seguramente alquímico, eh, yo recuerdo solamente del Gigas, eh, el, la representación del diablo en una, eh, es gigante ese libro Gigas, ese código, ese códice, pero no sé si ese ya lo hayan traducido, la verdad no tengo, tengo menos conocimiento del códice Gigas, que del manuscrito Voynich. Dice aquí un amigo en Fumigaciones Cap en Instagram. Tengo un caso real de duendes en Morelia que regalaron oro a una persona y tiempo después obsequiarle ese oro se cortó las manos con una máquina en el campo. Creo que ese fue el costo de ese oro. Ah, ok. A la persona le regalan oro los duendes y después a esa persona se le, le cortan las manos con alguna máquina y dicen que pudo haber sido el costo de haberle dado el oro, pues eh, por, por eso, o sea, yo, yo, yo, eh, no creo que que el ofrecer cosas para atraer dinero sean sean buenas, eh, si le damos poder al dinero por el simple hecho de, de tener poder es, es como dinero mal habido uno puede ser ambicioso y desear bienes y desear dinero porque el dinero no es malo los malos somos nosotros somos como lo utilizamos entonces de acuerdo a cómo utilices tu dinero seguramente te rinde más o te rinde menos tienes buenos buenas cosas o, o malas o malos sucesos entonces el, el dinero es uno de los placeres y una de las cosas que más llaman a, lo, a las personas y que por el dinero mismo se cometen infinidad de atropellos y de pecados y de cosas turbias y feas por el cochino dinero, pero no es malo si sí, tus intenciones no son malas. ¿Dónde encuentro ese libro? Aquí tus dibujos están muy padres, no hagas caso a la gente envidiosa. Osla, ¿qué opinas de los homúnculos? ¿Son falsos? ¿Gusan? Los homúnculos también fueron creados en, a partir de la alquimia porque la alquimia buscaba eh, transformar elementos en oro, transformar metales cualquiera en oro. Se buscaba hacer oro. La alquimia era eso, una, un tipo química mágica para crear de cualquier cosa o de metales que no tengan valor al oro. Eso buscaba la alquimia. Y también dentro de la alquimia se buscaba crear vida, hacer la función de un dios, de hacer, un, unos, eh, a, hacer ciertas mezclas eh, biológicas, poder crear vida, una vida diferente, una nueva vida, una nueva forma de vida. Eso es parte de la alquimia, pero pues ni se pudo conseguir transformar los elementos en oro, ni tampoco se pudo conseguir crear una nueva forma de vida. Es decir, la alquimia falló, pero dio parte, dio paso a lo que ahora conocemos como química. Así que de alguna forma sirvió, pero no. Los homúnculos son falsos. Tengo otra preguntita. Muchas gracias por tu respuesta a tu tiempo. Puxing, jing, jing, jing, jing. Dime cuál es tu preguntita. Son falsos como trapito. Se besó a Loxla. ¿Cuál trapito que me besó este lobo solitario? A mí ningún trapito me anda besando. Varias veces le he visto y están hechas en la creencia y en la cola. ¿Qué, ¿De qué hablas? Los homúnculos son humanos falsos, dice Dulce Batori. Eh, Brujita Gancebel, un abrazo. Los homúnculos es una total distorsión de la práctica de la creación del cuerpo de luz malo que hace cualquier cosa por el dinero. Exacto, mi hermano. Tú sí sabes, con dinero compro. Ese aquí era un perfil falso, no le hagan caso. Todo es mentira. Leslie, ¿para cuándo foto nueva? Ah, caray, ahora a Leslie, a Leslie le están mandando, pidiendo fotos nuevas. Eh, no nos hagamos, el dinero lo compra todo, dice Lobo Solitario. El dinero lo compra todo, no. La salud no la compra. La... Sí, sí te curas con... con con gastar dinero para medicinas pero no todas las enfermedades hay enfermedades que no el dinero no puede comprar así que el dinero no compra todo melissa también sería trapito eh, goji este no no no melissa se ha mostrado mucho que es que no es trapito qué opinas de los Saibaiman? pues los Saibaiman me gustaban cuando explotaban eh, Recuerdo cómo Chaos se explotó en la, en la espalda de Napa. Fue uno de mis episodios favoritos. Se explotó como un saibaimán, literal. Se sacrificó por sus amigos y lamentablemente no le hizo nada a Napa. Ni cosquillas le hizo pobre, pobre este, pobre Chaos. Solamente Ten Ha le gritó, Chaos, no. Y ¡pum! ¡Adiós, Ten! ¡Adiós, Ten! Y ¡pum! Que se desmadra el Chaos. Se auto explotó. Y lástima que no, no le hizo nada. F por Chaos. Lástima que no le hizo nada a Napa. Y encima después se olvidaron de dibujarlo y ya ni apareció en la serie, dice Ezequiel. Pobrecito, chaos, cómo lloré en esa parte, dice Dayana Argüello. <risa> Vamos, Ranger, un abrazo a Sandra también, gracias por estar acá. A Paola Alemán, a Javiercito, deberías de hacer doblaje, dice Javiercito, deberías de hacer do doblaje. Fue más triste la muerte de Pícoro en esa pelea. Ah, no, pues chingona, pues sí, Serena, No, tú sí sabes de qué hablas, ¿no? El, el pico, pico es mi personaje favorito, Serena. De Dragon Ball, a mí no me importa que uno que, que se convierta en Super Saiyajin 3, en Super Saiyajin 4, que se vuelvan chango de oro y que... A mí eso no me, no me gusta. A, a mí me llama más la atención Picoro porque, pues, eh, eh, tenía más carácter, no andaba con jotonerías de convertirse en Super Saiyajin 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, no, no, con el poder que tenía, con la fusión que hizo con Nil y la fusión que hizo con Kamisama, con eso tenía Picoro, y a mí me parece que, que se rifaba con lo que tenía, la muerte de Picoro dolió más, sí, la verdad, se, se la rifó Picoro por, por por Gohan, se la rifó Pícoro, es, es mi héroe pícoro. Gracias por responder, Oxlack. ¿Y tú crees en los extraterrestres que son estos? ¿Qué son estos para ti? ¿Por qué crees que no llegan de una vez a la Tierra en lugar de manifestarse de forma rara? Pues eh, yo sí creo en los extraterrestres, muchas veces he dicho que hay formas de vida en diferentes planetas que no creo que, que sean en la forma como los conocemos, en una morfología similar al humano. La vida extraterrestre debe de haber infinidad de, de formas y, y de, de cuerpos. Y creo que no han llegado hasta el momento. Eh, la ufología es muy interesante porque hay muchos relatos, hay muchas evidencias de naves, eh, muchos contactados. Parece que los extraterrestres nos visitan. Me cuesta trabajo creerlo. Sí me gustaría pensar que, que sí vienen que sí ya están entre nosotros, que nos visitan, que, que vengan en, en las naves extraterrestres, pero eh, no tenemos ninguna evidencia a ciencia cierta de que esto sea posible o de que hayan existido. Entonces, eh, creo que la eh, como lo dijo este Armando, Armando, Armando, ¿armando qué? no me acuerdo cómo se llamaba este señor que habíamos leído en el libro de eh, por qué no nos visitan los extraterrestres el, el gran problema de que tengamos contacto con extraterrestres es la distancia es eh, el, la difícil manera de poder crear eh, transportes que puedan viajar a más velocidad que la luz entonces, ese es el gran obstáculo del por qué no conocemos a los extraterrestres o por qué los extraterrestres no nos conocen a nosotros, la distancia. Hay que viajar a más de la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz una materia no es posible, se fragmentaría, se descompondría, no puede, una, una materia no puede eh, ir a la velocidad de la luz, no, no podríamos ir a la, a la velocidad de la luz. Entonces, para recorrer distancias tan inmensas en el espacio, se necesita mucha más velocidad eh, que la luz. Entonces, ese es el gran reto que tiene el ser humano. Simplemente ese, el poder vencer el tiempo y el espacio, el poder vencer la velocidad y poder crear un aparato, una máquina que nos haga viajar a velocidades que sean mayores a la de la luz. Cuando nosotros logremos eso, podremos visitar infinidad de planetas que posiblemente tengan vida y no ellos que vengan a conocernos, sino nosotros conocerlos a ellos. Me acuerdo cuando tenía más de 20 personas en sus lives antes de responder grosero, dice, este, dice Chilimole, Chilimole, eh, pero con que te tenga aquí a ti, es más que suficiente. ¿Para qué quiero 20 gentes en mi transmisión si te tengo aquí de chilimole? Y te tengo aquí siendo troll de chilimole. Mira, con que tú estés aquí troleándome, yo soy feliz. Tú dame tu tiempo, chilimole. Si te caigo gordo, dame tu tiempo. Dame tu tiempo. Te robo más yo que lo que tú me troleas. ¿Cuándo subirá la parte 4 de misterios de Acámbaro? Es sobre piezas de ovnis, ¿te gustó el, el, la serie de las figuras de Acámbaro? Están padres, a mí me encanta también las la figuras de Acámbaro tengo material para sacar todavía eso, fíjate que colecciono libros de, de fenómenos paranormales, de misterios y demás y uno de los libros que me fascinaría tener es precisamente ese, el de las figuras de Acámbaro eh, eh, se llama Uy, no me acuerdo cómo se llama. Valdemar Jules Rudd escribe eh, este. Misterios del pasado se llama. Me parece es un libro de los años. Uy, qué años son. 50 seguramente. Y solo conozco una copia eh, de, este, de este libro y está en el Museo de las Figuras de Acámbaro. Y, y no hay otras copias, no he encontrado otras copias de las figuras de Cámbaro, por lo que, por lo que yo, si tuviera tiempo, si no estuviera enfermo, podría hacer un libro de las figuras de Cámbaro. Tengo el permiso de la directora del museo para poder hacer mis estudios, para poder tener acceso a las piezas, y si yo quiero, me dijo, puedo estar, no sé, viviendo un mes en Acámbaro y estar todos los días dentro del museo haciendo mis escritos y poder crear un libro acerca de ello. Tengo todo el permiso para hacerlo. Lamentablemente no lo he hecho. No sé si lo vaya a hacer, pero puedo, puedo crear un libro sobre las figuras de Acámbaro. Obviamente sería muy objetivo. Sería muy objetivo y haría que este, investigaran o le hicieran algún tipo de, de pruebas a las a algunas figuras. Oye, Ox, ¿tú crees que pueda pasar una guerra nuclear? Juan N.Y.C. ¿Sabes qué, Juan? La verdad, antes era muy atinado en lo que decía, pero últimamente la, la vida me ha sorprendido bastante. Yo, yo quiero confesar que con lo de la pandemia dije... Se va a acabar antes de las Olimpiadas, no se preocupen, y no fue así, duró más que las Olimpiadas. Eh, sobre, sobre la guerra, me preguntaron que si creía que la guerra se sí iba a hacer entre Rusia y Ucrania, y yo dije que no, que no se preocuparan, que no se iban a hacer nada, que al final iban a llegar a, una, a algo, y pues por lo que vi, ¿no? se dieron en la torre se están dando en la torre el día de hoy hicieron un alto al fuego para que la gente pueda salir de ucrania el día de hoy no hay ataques por parte de rusia a ucrania tienen un, eh, un descanso ah, eh, lo hablaron y hay un descanso de la guerra así que este esta noche este día allá en ucrania no hay conflicto todo está en paz Así que no quiero decir que, que no creo que vaya a haber una guerra este, nuclear. Para mí no creo que haya una guerra nuclear, porque cuando haya una guerra nuclear, pues nos va a llevar la chinita a muchos o a todos. Va a ser un descontrol, va a ser un super conflicto, un problema para todos y todos a levantarse con sus propias uñas. Va a ser una época de crisis mundial. Si es que sucede una guerra nuclear, porque a pesar de que a los países latinoamericanos no nos golpeen, eh, dependemos de, de, de otros países eh, por las importaciones y las exportaciones. Entonces, si los países, algunos países o muchos países están en conflicto, tienen problemas por guerra nuclear, nosotros eh, de rebote tendríamos problemas económicos y problemas de abastecimiento y problemas de otra índole eh, que afectarían obviamente a, al país. Por eso por eso eh, los presidentes como el de Venezuela o el presidente con las ideas que tiene eh, o López Obrador o algunos otros presidentes que simpatizan sim, simpatizan con la idea de generar sus propios recursos, de no depender de otros países. El capitalismo hace que los países latinoamericanos estemos a merced, a disposición y dependamos de países primermundistas como Canadá, como Estados Unidos. El capitalismo hace eso. Si nos dicen, son bien libres, traemos el capitalismo, pueden tener dinero que quieran, pueden ser libres, pueden comprar lo que sea, puede... pero en realidad es, te controlamos, el verdadero mensaje es, te controlamos a ti país que crees que eres libre, te controlamos y te mantienes gracias a nosotros y nosotros explotamos tus recursos y tú eres nuestro patio trasero y si necesitamos apoyo, necesitamos tus recursos o necesitamos lo que sea, te vamos a explotar. Ese es el verdadero capitalismo. Por eso hay países que se consideran malos, como Corea del Norte, como Rusia, como Irán, como Cuba, como Venezuela, etcétera, porque tienen eh, la otra ideología: la otra ideología que es crear sus propios recursos mantenerse a sí mismos y no depender ni, eh, no pues más bien no depender de otros países, de países primermundistas, de no ser patio trasero de nadie. Pero obviamente ese poderío solamente lo, lo ha tenido China, lo tiene Rusia, pero son de los países más peligrosos porque ellos tienen esa, esa ideología y tienen fuerza de armamento. Y se les ha ido de las manos a los capitalistas estadounidenses, ingleses y demás, porque los chinos y los rusos están con todo, y todavía tienen el apoyo de Corea del Norte si hay una guerra de ese tipo, una guerra nuclear, no van a no les va a temblar las chichis, así se dice, no les van a temblar las chichis para mandar bombas atómicas a Estados Unidos y a los aliados europeos. Así que si hay una guerra mundial, sí nos chingan y feo. A nosotros no nos caerán las bombas, pero repercutirá en muchas situaciones. Incluso tendríamos que eh, aportar tropas, aportar recursos para sustentar una guerra que tengan los capitalistas. Esa es la mera verdad. Si ustedes no habían ido a la escuela y conocido... De, de este tipo de temas y este tipo de cosas, no los culpo porque en la escuela no les enseñan nada, en la escuela solamente les enseñan el sistema capitalista, que es el decir eh, patriotismo y Estados Unidos es, es, es el chingón y Rusia y China los malos, etcétera por eso no se puede opinar sobre las guerras que tengan, porque nosotros pensamos que los de Europa, los de la OTAN, Estados Unidos son los buenos y los malos son los rojos, los chinos, los rusos, los iraníes, los coreanos, etcétera, no gente, aquí ni buenos ni malos, solo solo tienen sus propios intereses, propios intereses, nosotros solamente nos vemos afectados, eso es lo que nos toca a nosotros, saludos de Saltillo y Jimar, un abrazo hasta Saltillo. Rusia se está hundiendo por hacer lo que hizo a la mitad del mundo, le está dando la espalda incluso su propia gente rusa ya lo están odiando, dice Ronald Erwin. Entonces, vivamos todos como en Venezuela o Cuba. Figili MC. Eh, eh, lo que se vive en Venezuela y en Cuba sucede por el cerco le pone Estados Unidos a estos dos países. Eso significa que Estados Unidos le niega la importación y la exportación de cosas a esos países, no solamente de Estados Unidos, sino de todos los demás que están con Estados Unidos. Entonces, nadie importa ni exporta con Venezuela o Cuba. Y entonces, al cortar ese flujo de económico, pues obviamente el país colapsa. Nosotros solamente vemos de que Maduro es un pinche malo y, y Fidel Castro es bien malo. Eh, en realidad, los que provocan eso son los capitalistas al cortarles las oportunidades a estos otros países con ideologías diferentes o se chingan o se joden o son parte de nosotros, son parte del capitalismo donde yo manejo a todos los países, dice Estados Unidos, o oh, los chingos, ¿no? Y por eso Cuba y por eso Venezuela están así, por los cercos que le han puesto Estados Unidos y los países aliados a Estados Unidos, el G20 y el G no sé cuántos, etcétera. Si Cuba o Venezuela estarían pegados a China, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte... Créeme que no estarían en esas condiciones. Están en esas condiciones porque están en América, porque están al lado de Estados Unidos, están acá pegados a nosotros. Por eso están en esas condiciones. Pero si estuvieran de ese lado de Asia, estarían como Corea del Norte, estarían como China, estarían como Rusia. ¿Esos países están jodidos? No, no están jodidos no están jodidos, cada quien tiene su sistema dice Cuba tiene ciertos tratados de comercio, sí claro, ciertos tratados de comercio, sí claro, no está del todo cercado como Venezuela, Venezuela sí completamente lo cercano es eso Dice, ¿Claro del Norte está al lado de China y no ves cómo se mueren de hambre? Juan Manuel, ¿dónde has visto que se mueran de hambre? Eh, ¿Dónde has visto que se mueran de hambre? ¿En los reportajes? Ah, recordemos que la propaganda, es una propaganda, obviamente hace ver mal a ese sistema. Esa es la guerra fría la guerra fría es eso la propaganda de hacer quedar mal a los otros a los países como corea del norte como rusia como china ese es el pleito que tienen desde hace mucho desde los años 50 60 siempre han tenido sus problemas el país está dividido el país el mundo está dividido en rojos y azules es eso En medios occidentales y orientales en estudios sociológicos. Eso de que en Corea del Norte se mueren de hambre es mentira. Lo único malo es que la población está corralada en todo aspecto. Sí, está controlada, está controlada en todo aspecto de la sociedad. Les dan eh, vivienda, les dan comida, les dan ropa, les dan trabajo, les dan educación, les dan todo. Y seguridad, imagínense, seguridad, comida, ropa, estudio... Trabajo, eh, tienen todo, eh, este, ¿cómo se llama? Medicina, ¿no? Eh, servicio médico, tienen todo, de gratis, de gratis. Todo se los da el gobierno, todo. La única situación es que, pues, los tienen controlados, no pueden salir del país, eh, no pueden eh, tener sus propios negocios, eh, no pueden tener su propia ideología. Te mantenemos viviendo como todos. No hay diferencia ahí, que pobres ni ricos. Ahí no hay ninguna marimar. Mar. Ahí no hay historias tristes de que no me quiere porque soy pobre. Ahí todos son iguales. El capitalismo, no, el capitalismo es quien quiera ser rico, sea rico, y quien quiera ser pobre, sea pobre. Pero en realidad es, nada más tenemos un grupo de ricos y todos los demás son pobres. Si me, si me preguntarían cuál de los dos escogería yo eh, con mi mentalidad por ser yo de chingón <risa> por ser yo de chingón el capitalismo porque aunque nazca pobre sé que puedo triunfar pero si yo no tuviera la cap capacidad o la inteligencia o la seguridad pues preferiría estar como en corea del norte donde me darían todo y simplemente obedecería entonces es de acuerdo a quién seas tú más bien lo mismo son todos iguales o crees que el gobernante y su familia son iguales serena no creo que no ahora sí que los poderosos en todo el mundo tienen sus, sus beneficios increíble Ox, ha sido comunista pésimo aquí en mi país gobernaron 14 años los socialistas y lo dejaron en ruinas cómo puede decir eso si nunca lo has vivido dice eh, dafi eh, su país debe ser venezuela entonces no creo que sea ruso ni corea ni coreano ni chino así que pues ya, ya lo dije no ¿Por qué venezuela está así no creo que sea otro país el anarquismo. En el comunismo todos son iguales, igualmente pobres, menos los gobernantes. Exactamente. El único rico es... Exactamente. En el comunismo todos son pobres, menos el gobernante. En el capitalismo todos son pobres, menos un grupo de ricos. Esa es... Es lo mismo. Nada más que en el capitalismo hay más grupos de ricos. Pero es igual. Eh, Oxlack, Abre un canal de analista político como el de John Acab Acabiba. No, no, no. No me gusta andar en el argüende, pero si un día soy político, de lo malo es que no te dejan ser ser eh, honesto, y como a mí no me gustan las mentiras, no podría encajar con los políticos en los medios televisivos corruptos todos los países están jodidos, son malvados menos Estados Unidos y sus aliados, exactamente David Alcalá Ramírez, eso es lo que nos han enseñado, los venezolanos ya viven mejor que otros países ahora vean videos de cómo ya mejoró todo y no se hagan engañar que no tienen para comer, dice Han Alcos no sé cómo estén los venezolanos, la verdad. Selección natural. Vámonos. Creo que allá no tienen Google ni YouTube. Eh, no, tampoco tienen internet. Este, los, los Corea del Norte me parece que no tienen redes sociales. Y en China tienen sus propias redes sociales. En Rusia eh, parece que Facebook y Twitter canceló las, las, el sistema para Rusia. Ahorita fue una de las cosas que le afectaron a Rusia. Facebook eh, canceló la las este pues el poder usar Facebook y Twitter me parece que también allá en, en Rusia dice "Ao, quédate hablando solo de esas cosas paranormales por favor porque tu pensamiento político está muy mal, eh, pues bueno a, a lo mejor tú sabes más y, y sí, yo, yo sé lo que he aprendido a lo largo de una vida muy larga eh, y de leer mucho de, de observar bastante y seguramente si tú eh, eres capitalista, pues eh, no pasa nada así eh, nos ha dividido el mundo eh, defenderás el capitalismo y otros defenderán el socialismo el comunismo no serás católico otros defenderán el cristianismo otros defenderán eh, el ¿cómo se llaman? los de musulmanes los musulmanes, entonces, el mundo está dividido, si alguien piensa que estoy mal, está bien, porque pues así nos han enseñado a dividirnos, así que a mí me valen madre todos, <risa> Por pues, mí que chinguen su madre todos, la verdad, eh, yo creo que debo, debemos de pensar mucho en nuestra familia, en qué tenemos cerca, en cuánto tiempo nos queda de vida, en qué calidad de vida estamos, qué podemos hacer con nosotros, con nuestras mascotas, con nuestro círculo social y listo. Que chinguen su madre los capitalistas y los socialistas y los comunistas y los poderíos y los presidentes y el pinche fútbol y los pinches equipos y los pinches este, de todo, todo lo que sea contra. Que chinguen su madre. A mí me vale madre. Yo siempre he dicho que yo no soy fan de nadie, a mí no me gustan las bandas de rock, no me gustan equipos de fútbol, no soy apasionado de, de alguien, a mí me valen madre, yo veo mucho por mí, y por los que estén cercanos a mí, porque si nos ponemos a discutir quién tiene la verdad, eh, los dos tendrían razón, y los dos tendrían sus, sus fallas, ¿no? así es este mundo, por eso les digo, para qué opinar de algo que no nos compete, solamente nos afecta. Nuestra opinión no vale madres, nos afecta. Y eso es lo malo de defender posturas, eso es lo malo de defender equipos de fútbol, eso es lo malo de defender religiones, que estás defendiendo a güeyes que se hacen ricos con el fútbol, a güeyes que se hacen ricos con la religión a huellas que se hacen ricos con la política, pero ahí van a defenderlos, ahí están de pinches borregos necios, defendiendo una parte. Dejen de ser unos manipulados, dejen de ser manipulados por todo. Controlen su propia mente, porque si no, alguien más lo hará por ustedes. Preocúpense por ustedes, de verdad por ustedes, por los que están alrededor si están en Venezuela, si están en Estados Unidos, si están en Irak, si están en Ucrania, si están en Francia, si están en Vietnam. Lo que ocurra en todos esos lugares no les compete ni lo, ni lo pueden evitar. Son intereses de los gobiernos, de las regiones, de grupos. Ustedes traten de ser felices con lo que tienen alrededor, amen a su familia, a su pareja, a sus hijos, cuídenlos, traten de, de trabajar, de salir adelante, de tener una calidad de vida, en el lugar donde estén, si no pueden estar bien, en el lugar donde estén, huyan de ese lugar, pa, traten de vivir, sus 50, sus 60, sus 70 años de vida, que nos da, ya este tiempo, disfrútenlo, Busquen su forma de vivir, de salvarse. Dejen de estar, pinches, defendiendo posturas. Dejen de estar defendiendo güeyes que se hacen ricos con, con las ideologías y los intereses. De verdad, por eso hay tanta, tanto desmane, por, porque la masa es bien manipulable. La masa, la culpa la tiene la masa, es manipulable, manipulable. La verdad de vetar a Rusia del juego de la FIFA es una mamada, dice Dross Rosas. Sí, vetaron a Rusia, lo sacaron del FIFA de este 2002. Rusia ya no estará elegible para jugarlo en FIFA. Cuando estemos con, eh, con Fede Lobo, va a ver, eh, va, va a hacer una, una, una charla muy padre. Porque vamos a tener la oportunidad de hablar de videojuegos y de películas. Y hay muchos temas en videojuegos que no con cualquiera puedes hablar. Entonces va a estar interesante. Huyamos de Latinoamérica, dice Dulce Batori. No lo sé, Dulce Batori. Eh, no lo sé. La verdad, yo, yo creo, yo he conocido pocos países. Eh, he conocido cinco países. Eh, y sigo pensando que... Que México... Es eh, un país muy bueno para vivir, muy bueno para vivir, muy, con muchas oportunidades, con muchas oportunidades, muchas oportunidades, bastantes, eh, por, por las dimensiones del territorio, por la diversidad, por, eh, por la cercanía con Estados Unidos, por eh, la ideología de las personas, por la cultura, por las tradiciones, por la comida, por un y un, mil y un cosas que ponen a México como un lugar donde puedes hacer una vida muy buena si, si sabes eh, cómo llevarlo, ¿no? Claro que como todos los países tienen su super inseguridad y sus problemas, pero no como otros gente. Ustedes dirán que mejor vámonos a vivir a Francia, Francia no tienen dónde vivir gente, en Francia viven en un metro, sus, sus departamentos son de dos por dos, en Francia están atascados, están llenos, están pegados y está carísimo, no hay una calidad de vida como la de aquí en México el clima es diferente, todo es diferente, Francia es un pedazo de México, o sea en México estaba viendo eh, que, que cabe Ucrania y cabe... Eh, ¿cuál más? ¿qué más cabía. bueno si ponemos México, en México, en, la, eh, en el tamaño de México pueden caber muchos países, o sea México si pones en la, el, eh, México, el, el territorio mexicano lo pones en Europa, México abarca gran parte de Europa, mucha parte de Europa, es decir, los países europeos son pequeñitos y podrían caber en México. México está dentro de los 15 países más grandes del mundo, o quizás está dentro de los 10 más grandes del mundo. Está Canadá, está Estados Unidos, está Rusia, está China, está la India, está Australia, está México, está Argentina. Está dentro de los 10 más grandes de México, del mundo, México. dice Oslan, aquí tampoco podemos sacar casa y está caro, dice Margarita Costa. En México hay muchos terrenos, es que quieren sacar casa donde están las ciudades. Eh, en México hay mucha oportunidad, mucha oportunidad. Hay mucho extranjero que se viene a vivir a México y tiene las oportunidades. ¿Por qué creen que a los extranjeros les va bien en México? Porque ellos ven las oportunidades que nosotros los mexicanos no vemos. Ellos sí, sí vienen y ven diferencias. Y ven oportunidades donde nosotros nunca las vemos porque vivimos aquí. Esa es la diferencia. ¿Para cuándo la charla con Fede? Fede Lobo estará el miércoles. El miércoles que viene estará Fede Lobo con nosotros. Así que no se lo vayan a perder. Y el lunes tenemos a Marijo para que nos hable sobre sus videos paranormales. El canal de Marijo es un canal bastante grande de, de fenómenos paranormales. Y la vamos a tener aquí por fin. Dice ¿en México es mucho más fácil comprar casas que en Estados Unidos. Claro. En México la puedes hacer. En Estados Unidos ya la compras. Ya este. Ya hecha y todo. Pero en México te, tú la puedes hacer a tu manera. El Fred, hablando de cosas paranormales. Eh, fíjense que. Me aventé Dos. Dos dos entrevistas con el Fede, una con eh, Franco Escamilla tirando bola, para la gente que está interesada en Fede Lobo, vi su entrevista con Franco Escamilla tirando bola y me, me pareció que estuvo ah, no tan profunda, porque como en lo que están jugando y platican, Fede no se concentraba entre contestar y jugar, entonces era como muy pausado, no fue muy profunda la entrevista con, con Franco Escamilla. Para conocer al Fede Paz pareció como un, un ratito de echar, echar, este, echar ahí el, el tiempo, pasar el tiempo. Y la otra entrevista que vi de, del Fede... ¡Ay, cabrón. La otra entrevista que vi con, del Fede este, fue... Fíjense, a mí me cae bien la cotorriza me, me gusta la cotorriza los dos personajes que, que son de la Acuatorrisa me caen bien pero en esa entrevista con el Fede no me gustó, no me gustó para nada me invitaron al Fede y ellos dos hablaron más en todo el programa y lo que no me gustó más es que como que sacaron muchos hacían muchas bromas de inventarse cosas y y no me daban risa, no daban risa, pero ellos estaban atacados de risa, todo el programa, se la pasaron riendo, y es como, güey, si te pones a observar, y a analizar, ese, yo no sé los demás, yo no sé los demás este, videos de la cotorrisa, pero si te pones a analizar ese video que invitaron al Fede en la cotorrisa, es como, güey, no da risa, güey, no dejaste hablar a Fede, güey es se ríen para que parezca que causa risa, pero la verdad sus pinches chistes no, no estaban para dar risa se ri, la gente se ríe más de que estos güeyes están riendo todo el tiempo, pero no porque salgan con una supercomedia comedia entonces eh, no me gustó para nada la entrevista que le hicieron al Fede, espero que esta entrevista que le hagamos eh, sea diferente a la que le han hecho o Franco Escamilla o los de la Cotorrisa, y podamos conocer un poco más de lo que cree el Fede, de lo que le ha pasado, de cuáles son sus ideas, de cosas de videojuegos, de, vamos a meter claro el fenómeno paranormal en, en este tema, porque de eso se trata, no vamos a ir directamente con cosas que no sean paranormales, Sí vamos a hablar de lo paranormal, así son los de la cotorriza, si el invitado no le sigue el hilo, entre ellos empiezan a reírse, Cisra sí, Medina, me pareció que, que era exagerado. ¿Cómo se reían? O sea, era exagerado. Y sí, güey, ¿qué los gusta? <ríe> güey, así todo el perro video como de dos horas, una hora, no sé cuánto duró. Y dije, ¿y al Fede cuando dijo algo? No sé, no me gustó, me caen muy bien, pero esa, esa entrevista no me gustó con el Fede. Yo esperaba. Que el Fede interactuara. Porque lo llevaron para eso. Pero no. No interactuaron. Entrevista a Drac. El canal Drac Spartan. Y dile que quieres pruebas paranormales. Bueno, si te atreves. Ah, cabrón. <risa> para pa empezar. ¿Quién chingas es Drac Spartan? <risa> Primero. Díganme quién es Drac Spartan. Y luego ya me retan a a preguntarle sobre pruebas paranormales. Alguien, alguien, fíjense, alguien inocentemente me dijo, invita a, a, ¿cómo se llama? Extremo paranormal. Ellos tienen muchas evidencias paranormales, dije, no, Dios mío santo, Dios mío santo, por eso uno pistea. Por eso uno hace corajes, le duele la cabeza. Extremo paranormal. No me pinches chingues mames, en serio. Extremo paranormal. Dios mío, santo. ¿No conocen a extremo paranormal? Si lo conocen, ya saben de qué hablo. Si no lo conocen, hijos de... Güey, Carlos Trejo, eh, extranormal... Jaime Maussan, el payaso de Toledo, son profesionales al lado de extremo paranormal, neta, neta, son profesionales, son verdaderos señores de la verdad frente a extremo paranormal, no lo conozco extremo paranormal, no, no, no, Dios mío, Dios mío, por eso uno no sale de la cama a veces, dice drosa. <risa> Invita a chileno de Salfate. Awitz Mamador. Pff, por eso tienes ese nombre, Ahuitz Mamador. En serio, a Salfate. Antes de parar, <risa> profesionales. El único que conozco se llama Drag Spartan. Habla de computadoras, dice Benjamín Pérez Mejía. Hola, eh, no lo conocía, pero no me dan ganas de conocerlos. Pistear, extremo paranor paranormal. No, no conocía. A mí me pasa lo mismo con la cotorrisa. Son mucha risa. No sé de qué, pensé que era el único que pensaba que la cotorriza no provoca risa. Ja, ja, ja. Es que pasa en todo el mundo. Te venden una idea, te casas con la idea y piensas, cuando ves a esos personajes, piensas que piensas en esa idea, cuando en realidad no, nada más te vendieron una idea, engañan a tu mente, a tu cerebro, porque es de, es de verdad yo estaba viendo cotorrisa y no me daba risa lo que, lo que ellos comentaban y ellos se atacaban de la risa decían cualquier cosa así como ja ja ja perro ¡Ah! no güey no güey pájaro ¡Ah! no ¡Oh, de cubeta güey Mamen, mame, me caen muy bien me caen muy bien la cotorriza me cae muy bien pero se ve, yo noté que estaban exagerando yo yo noté que había cosas que no, no era para reírse de esa forma. ¿O, o seré que yo soy muy pinche, este, exigente? ¿Será que todos los demás son muy pinches, este, cómo se les podría llamar? ¿Cómo, cómo se les llama a estos? Básicos, o ¿cómo se les podría decir? ¿O estaban marihuanos, supongo? Si estaban marihuanos, ok ahora lo entiendo, si alguien me dice, es que fuman marihuana mientras está el programa, digo, ah, bueno ya, si... no, pues sí ya, ya los entiendo, ya entendí, claro pero si no la verdad no, no me dieron, no me dan risa, dice Ox, ¿te gusta la Semana Santa? Eh, la verdad mi hermano, ¿me gusta la Semana Santa? sí, porque pasan películas de Diosito en, en los canales de televisión, y a mí me gustan verlas pero que si me gusta la Semana Santa porque sea vacaciones, eh, no, la verdad para mí siempre Semana Santa y cualquier otra día son vacaciones y a la vez es día de trabajo, o sea, Semana Santa para mí no me, no, no me gusta por si sean vacaciones o no, eh, por la historia de Jesús tampoco, porque la historia de Jesús no, eh, cronológicamente no corresponde a esas fechas, entonces sé que es una mentira, eh, por lo tanto no, por eso tampoco no es que me guste Semana Santa, me gusta Semana Santa porque salen películas de Diosito y sí me gustan esas películas y yo sí las veo en, lo, en los programas de televisión, oye, si ¿sí invitan al investigador forense, ¿Eh, puede ser, sí, al investigador forense, dice Morena, también vi la con Fede y sí se reían exagerado, invita al canal BM Gran Misterio, Bienvenidos a Gran Misterio. Es Bienvenidos, amantes del misterio. Hoy hablaremos de los reptilianos. Los reptilianos son seres extraterrestres. Mami. Necesitaría como cuatro horas, no, no puedo gente, necesitaría como cuatro horas para eh, eh, entrevistarlo Así que no podría, a ver, vamos a ver Hola, buenas noches Hola, ¿quién habla? Soy Víctor Víctor, ¿de dónde nos hablas? De Romita, Guanajuato De Romita, Guanajuato, bienvenido Víctor, cuéntanos, ¿qué nos quieres platicar? Eh, pues, más bien te iba a hacer una pregunta, Oxlack. Es que realmente hace mucho tiempo, que era quizás dos años, tuviste como una recopilación de videos en los cuales veías y hacías como una reseña. Sobre lo que tú creías, que no se Pero había uno donde estaba, si mi memoria no me traiciona ahorita, era, me parece que era una persona que había tenido como una especie de accidente y a un lado estaba como. Algo amorfo, pero era como humo, pero no tan, no se disipaba como el humo, era algo raro, como si fuera el cabello flotando. Y creo que dijiste que ibas a investigar más, pero ya nunca supe nada de eso. Y alguna vez eh, seguí viendo videos, pero ya no, no vi nada al respecto. ¿Te acuerdas a aquello? No, no, es que son tantos videos, y ahora ya casi hago del diario, entonces no lo recuerdo. Eh, no lo recuerdo, no sé, de cuál específicamente no sé. ¿sabes? Ándale, sí, eh, sería mejor y, y quizá, bueno, de lo que también me gustaría Ya escucharte y ahorita colgar Como pues, seguirte escuchando es pues, ver qué opinas sobre Los poderes que pueden llegar a tener Algunas brujas, porque pues Existen y existen ¿Ah? o sea, Realmente, qué poderes pueden tener Es lo que sí eh, Tengo mucho en duda de eso Ese, Entonces, es, si tú pues, Sería hoy. Sería buen, bueno Hacer un video sobre Esto de la brujería y, eh, entrevistar a, difer a diferentes brujas, porque hacen diferentes rituales y para diferentes cosas. Una cosa es eh, la chamanería, otra son los curanderos, otros son los brujos, es diferente, se confunden muy seguido, pero son diferentes los chamanes a los curanderos o a los brujos. Entonces, sí. es especificando sobre la brujería, pues... Eh, eh, hay personas, no hay, no hay libros, quiero decirle, hay mucha gente que piensa que hay libros sobre brujería, eh, no hay libros especializados sobre brujería, solamente como mmm, pociones que se hacen como para atraer al hombre, atraer a la mujer, son muy básicas y los remedios que venden en los mercados, veladoras, oraciones, y pues cuando se hace un trabajo con brujería, la, la bruja pide... Eh, pues algún cabello, alguna prenda de la persona, alguna fotografía, lo envuelve en un pañuelo rojo, eh, o, lo, o lo mete en un muñeco, o lo envuelve en un calzón, depende para qué cosa quiera hacerlo. Y hay algunos que van y se, y se entierran en el panteón, o, u otros simplemente se dejan eh, en, en un lugar, o se mantienen, o se van y se tiran enfrente de la casa, etcétera. Eh, son creencias que. Hay personas que las llevan a cabo, pero poder completamente que tengan como poderes sobrenaturales, no lo creo. Sí, es más, casi mucho más cercano a la superstición, me imagino. Sí, no, exacto. que, bueno, no, obviamente yo realmente te digo, ¿no? Soy escéptico, más bien agnóstico en ese tipo de cosas, no sé si también aplique la palabra, pero eh, hace... Díaz estaba viendo una entrevista que le hacían a una, una mujer que hacía este, ese tipo de trabajos, entre comillas, y llegaron como a la pregunta espinosa, ¿no?, de que si volaba, y ella decía, no, yo sí, sí vuelo no sé. Sí. Pero pues no sé, también hubo un poquito, este, pues tocada la señora mentalmente, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso aunado a que sí es un hecho de que pues, incluso a mí me ha tocado ver esa clase de luxes, y que luego la gente dice que, este, que son brujas, y en, en, el, en el imaginario popular o, o así ya se considera que es eso, pues sí me quedé pensando un poquito, eh, si tú alguna vez habías tenido, este, te habían contado algo, alguien que tuvo una experiencia o algo así, pero ya más en forma, ya no nada más un dicen qué, sino en, tal vez un yo vi. Eh, es que es eso, ¿no? Eh, siempre es el dicen qué, pero alguien que diga yo vi, nadie ha visto, que yo sepa, a una mujer volando en una escoba o convirtiéndose en el guajolote. Han visto al guajolote, han visto a las aves eh, extrañas, pero una persona que, que toma una escoba y vuele o que se transforma en el guajolote tal cual, no. Bueno, pues sí. Y ya por último, pues no sé, a lo mejor... Y no está bien hacer. bueno, no es promoción, ¿no? pero te quería recomendar mucho un canal que se llama El Miedo Mismo realmente casi desconocido y hay dos, tres por ahí cositas que tal vez te puedan gustar y un algún día que tengas chance lo, lo checas El Miedo Mismo, ¿es tuyo? No, no, no, realmente te digo, no, no es ni promoción nada, nada más que pues como sé que te gustan esos temas y también a mí, pues dije, bueno te lo voy a recomendar Puede ser, claro que sí mi hermano, el mismo mismo, si no, mándamelo igual en el link que me mandas al WhatsApp, me mandas ese, y pues ya más fácil la tengo, ¿no? Ya está, igual te mando el video que te digo que subiste, muchas Va. gracias. A ti mi hermano, que estés bien, saludos, ahí tenemos al buen Víctor, que nos hace una llamada, y super chat, super chat. <risa> Eso, ¿no? Pues el canto del ángel sí me gusta, sí me gusta el canto del ángel. Karen López nos manda dos dólares y dice, ¿cuál es tu bebida favorita? Mira, Karen se fue a una pregunta súper diferente y desconocida. ¿Cuál es mi bebida favorita? Mi bebida favorita... Te voy a decir que... Um, eh, nada, no es cierto. Te puedo decir que... Me gustan muchas bebidas. Como te repito, no soy fan de nada. Pero si debería escoger una de las mejores bebidas que he probado. Eh, puedo decir que la chicha morada. Es, sería mi mejor, una de mis mejores bebidas que he probado en, en Perú. La chicha es riquísima. Eh, Me mm, hubiera gustado traerme chicha conmigo a México, pero pues no, lamentablemente solo se puede tomar allá en, en Perú. Así que la chicha sería una de mis... Eh, bebidas favoritas, Karen López, las lágrimas de Mía, dice Hugo Rodríguez, <risa> oye, y Mía, si ¿sí se fue Mía, o sea, se sintió ofendida, Mía regresa, donde estés regresa, ya sabemos que te da pena salir a cámara, que ya no te importa si creen que es tu perfil verdadero o falso, regresa, eh... Regresa y sigue comentando en los comentarios ahí, José Ponce te recibe, José Ponce que estaba enamorado de ti, te va a recibir así, no pasa nada Mía, ya, ya pasó, vamos a agarrar a alguien más de bajada, ya pasó el caso de Mía Trapito y de pronto, antes estaba el caso de Awitz, Awitz y Metatron, no, la venganza del ángel malvado y cosas así, y terminó eh, Awitz y, y vino Mía Trapito. Entonces, tranquila, ya acabamos contigo eh, esta historia y seguramente encontraremos a alguien más en el chat para hacerle bullying. Así que Mía, regresa, por favor. Te queremos como queremos, a Awitz. Eres eh, eh, indispensable para esta transmisión y pues participa en el siguiente, siguiente bullying que hagamos en masa, Oxlack, ¿tú qué crees que ocasionó los sucesos paranormales que mencionaste que te pasaron, los que mencionaste en el canal de Good Guys Japan? Ay, ya no sé qué dije con el canal de Good Guy Japan, ¿cuáles sucesos paranormales de todos? Eh, en realidad era chava fake de Brasil, mía, eh, mía era una de mis multicuentas Oxlack Papucho 69 dice, mira una de mis multicuentas. <risas> Oxlac, ¿tú qué crees que ocasionó los sucesos paranormales? Que mencionaste que te pasaron los que mencionaste. No es que no sé cuáles sucesos. ¿Cuál de todos? Recuérdame. Oglac, por orden del chat, hay peleas mar marciales entre... Ah, hay pelea entre Giancarlo y Akira. Oh, Oxlack investigador, pon orden en el chat. Hay peleas maritales entre Giancarlo y Akira. Akira... ¿Por qué estás peleando Akira? ¿Por qué estás peleando Akira, Giancarlo? ¿Quién empezó el pleito? Dice, créeme, Oxlack, si haces un video con Nacho de verdad oculta. No sé quién se hace tal Nacho, Serena Pil. No sé quién se hace Nacho ni qué diga. Lo voy a revisar. Si me parece objetivo, sí lo invitamos. Pero si me parece que es divulgador de charlatanería, no no me va a gustar invitarlo, ¿no? Depende cómo lo vea, lo voy a achicar, es que no sé quién sea Nacho, de verdad, la del avioncito, Jaja, ja, ven a Oaxaca, oye, Osla, ¿has visto? ¿Quién pelea? ¿Quién está peleando? Osla, no te gusta que ilusionen a los pobres hombres, pero sí te gusta bulear. Alex Pepe, dice Alex Pepe, es, es, es cotorreando, Alex Pepe, es cotorreando... Es cotorreando de que vamos a hacerle bullying. No, ¿cómo crees? Si yo defendí a, me a Bebecito y Moxito, el bullying más asqueroso en la historia de Internet. Imagínate, si yo fui el santo defensor de Bebecito y Moxito contra el bullying y di pláticas contra el bullying en escuelas a raíz del caso de Bebecito y Moxito, ¿crees que yo me prestaría para hacer bullying aquí a la gente en el chat? No, es cotorreando, mijo, es cotorreando. ¿no conoces el, el, el, el sarcasmo? No, es, es sarcasmo, mi hermano, sarcasmo, se llama sarcasmo, no te lo creas, aquí nadie hace burling a nadie, a mí, ni a a Trapito, ni a Awitz Metatron, la manzana del terror, nadie se burla aquí, de seguro por Melissa, oh, Akira ya anda queriendo ligarse a Eric, ah, cabrón, cuéntenle, o sea, ¿salió Trapito o...? Oh, Akira salió trapito, y eso que íbamos a ver, vamos a ver, tenía eh, dibujos de Akira, vamos a ver sus dibujos que nos revelan, vamos a detener esta pantalla, vamos a compartir pantalla, porque tenía dibujos de Akira, a lo mejor revelan cosas que no sabíamos, vamos a ver, ahí está, ya lo tenía listo para ver el programa, aquí lo tenemos, ahí están los dibujos de Akira, con una cuenta diferente, qué extraño, dice, hey, qué onda, soy Akira. Akira, ¿por qué se habrá cambiado de cuenta? No lo sabemos, ¿eh? Qué raro que Akira cambie de cuenta y nos manda dibujos. Aquí nos manda a una Melissa con el tercer ojo y un corset. ¿Están viendo el dibujo de Melissa? Sí, sí lo están viendo. Melissa con un corset y con su tercer ojo. Aquí vemos igualmente a Melissa y aquí tenemos a un extraterrestre, qué raro ese extraterrestre, <risas> dice Beatriz G., <risas> cálmate Beatriz G., aquí tenemos también a, a Melissa, que el viento hace que vuele su cabello, su cabello rubio, el, el dibujo es tan blanco y negro, pero ah, es, tan, es tan perfecto que podemos ver que su cabello es rubio, o sea, nos da esa esencia de que su cabello es rubio, no lo podemos ver de otro color, Nadie lo ve negro, nadie lo ve morado, rosa, azul, ¿no? Se ve rubio, rubio se ve ese color de cabello. Aquí tenemos a Melisa con los ojos cerrados, con un corset y una minifalda, haciendo un, un... como que está dormida o algo así, como que está suspirando. Aquí tenemos a Melisa con sus lentes, como sale cada noche que viene aquí a la transmisión. ¡Qué, qué buen dibujo, eh, Akira! qué buen dibujo, y aquí tenemos un perrito que dice, hola Melisa, oh, en una ventana, wow, qué bonito perrito, y aquí tenemos, pues un dibujo más grande, en donde tenemos aquí a unos elfos, a unos superhéroes, a unos como gokus, a unos muñecos chinos, no, muñecos chinos tenemos aquí, ahí están los dibujos de Akira, Present ah, tenemos más, tenemos más dibujos de Akira, oh uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, tanto dibujo de Akira, Dios mío, aquí tenemos a Melisa, a Melisa de vampirita con cuernos y colita, vamos a ver aquí qué más tenemos, a Melisa, eh, a Melisa mmm, colegiala, aquí tenemos a Melisa colegiala con sus colitas y sus lentes, Aquí tenemos a Spider-Man. ¿Por qué manda Spider-Man? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver Spider-Man? Aquí tenemos a un superhéroe, yo creo. Algo así. Está bueno el dibujo. Aquí tenemos otro superhéroe con un niño. Y una escopeta. Y aquí tenemos más monos chinos. Más monos chinos, monos chinos, monos chinos, más monos chinos. Aquí tenemos una mona china. Una mona china. Aquí tenemos... A Akira, oh, Akira, ahí está Akira, veamos, a Akira, con su cabello eh, enmarañado, con unos pajaritos, y con la, este, con Saori, Saori y Akira, ok, acá tenemos a Akira, con un perro endemoniado, Oh, qué interesante, aquí tenemos a Kira con un ángel malvado, aquí tenemos más monos chinos, aquí tenemos a otra endemoniada, aquí tenemos a Melisa, está en construcciones de dibujo, es un dibujo artístico de Melisa, y aquí tenemos otro, oh, oh, el, el cabello de Melisa, déjeme poner a cargar mi celular, ya nos vamos a ir casi casi, un segundo... Ya no puedo ni caminar por estar de chismoso aquí con ustedes. Y pues ahí está, gente. Los dibujos del buen Akira. Akira Toriyama. Aquí Anaela nos manda un meme y dice, cuando te mueven un poco y se te quita el filtro de la cara. hola <risas> que te manda el meme de la noche, disfrútenlo. Saludos, mi crush platónico. Good guy, Japan. No, Ya se le... Declaró Ana Elena a Good Guy Japan. Órale, no sabía el este Anaela que Good Guy Japan era tu crush. Eh, aquí está diciéndonos Anaela que, que Mia podría ser Awitz. ¿Hay alguna relación entre Mia y Awitz? Serán los dos personajes más odiados y más queridos de las transmisiones de la rajada peluda. Awitz volverá a reclamar su lugar que tenía en el programa. Mía dejará de tener pena y seguirá diciéndole bebé a José. José seguirá estando enamorado de Mía a pesar de que posiblemente pudiera ser probablemente quizá un trapito. No se lo pierdan en el próximo capítulo de La Rajada, La Rajada Peluda. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Este, ya son dos horas 15, gente. Yo me tendría que haber ido ya. Saludos a que desde Oaxaca. Un abrazo a archi RZ. Aux, ¿invitas a Bebecito en Moxito? Este, no, hinche Bebecito en Moxito. Yo lo saqué del bullying. Yo, este, tomé la página de Bebecito de Moxito, la hice mía, se la arrebaté al acosador que tenía Bebecito de Moxito en penurias. Yo di a conocer el caso de Bebecito de Moxito. Yo me preocupé por él. Yo lo rescaté. Yo hice que se volviera famoso. Bueno, más famoso de lo que ya era. Y terminó, este, terminó diciéndole, yo quiero ver a Dross. <risa> yo quiero conocer a Dross. <risa> pinche bebecito de Moxito. Dije, ah, así que, así que, pinche bebecito de Moxito. Dijo, sí, gracias, Oxlack, pero yo quiero conocer a Dross. <risa> Así que no, pinche bebecito de moxito paga, paga mal. Pinche bebecito de moxito paga mal. ¿Por qué usan multicuentas, mujeres? Nacho desmintió lo del portal extraterrestre de Omar Cruz. Igual lo puede preguntar sobre eso en la entrevista. Oh, Serena Pil. ¿Qué? ¿Eres su fanboy? ¿Eres su fanboy, Serena Pil? ¿Quién chingas ese Nacho? Ese Nacho me suena como a totopos mexicanos. Ese Nacho del... o Nacho de la verdad oculta me suena como a totopos mexicanos. ¿Quién chingas es Nacho? El totopos mexicanos, ¿no es cierto? No, no, es bromeando, es bromeando, porque luego van a decir, el Oslan te insultó, Nacho. No, no sé, la verdad, a lo mejor me cae bien Nacho, no lo conozco, así que a lo mejor lo vamos a invitar acá. Y, y es broma, gente, es broma, nada más para molestar aquí. Ah, hoy vengo muy buleador. Ah, Mía, ya se cambió la foto, puso uno de unos ositos. Ah, Mía, te, va, te queremos, Mía. Ya, pon la foto que antes tenías, no pasa nada, Mía. Yo la verdad sí extrañaba tus comentarios porque eras de las que más comentaba Así que no pasa nada, mía, ya, ya no vamos a hacerte burling, no va a pasar nada, mía, regresa. Pon tu foto otra vez, la que tenías antes, no pasa nada. Preferimos una, una mentira que nos haga feliz que una verdad que nos amargue la vida, así es mía. O sea, José te va a aceptar como, como seas, así que mía, por favor regresa. Eh, llegó a Mía, Mía Hola Mía, parece dibujos de Ranma y medio Qué bonito, la verdad esos dibujos Se quedan cortos en la comparación de Awitz Tremendas pinturas surrealistas las de Awitz Tendré que volver a hacer dibujos Haré uno, qué bonito Akira Habla Oxlack, Mía ¿Qué te, qué te dijeron Pepín? ese sí está bacano, dice Dayana Arguello ¿Cómo que bacano Dayana Arguello? Jaja, me encantan los memes De Anne okay. Uy, estoy atrasadísimo, ¿verdad? Estoy atrasadísimo. Perdón, me estaba leyendo comentarios de hace dos horas. Ok, entonces, ¿qué es Nacho? ¿Qué? Okay, vamos a ver. ¿Qué es Nacho? Me sonaba totopos mexicanos. Omar tiene un portal. Eh, Eric no quiere que lo dibuje. Uy, son tantos comentarios, no manchen. Con todo y tus defectos te aceptamos, mía. Pero ya no te vayas. Sí, no te vayas, mía. No te vayas. Sé parte de la legión. Mía, ya siento que Mía se puso triste. Mía, no estés triste. Te queremos, te aceptamos como queremos y aceptamos a Aguitz. Aguitz es nuestro consentido, ¿eh? Pensarás que todos dicen cosas de Aguitz, pero Aguitz es nuestro consentido. Tú también, Mía, puedes ser la consentida. Vamos a ver qué más tenemos en el WhatsApp. Aquí mi video dice alguien más que nos mandó, o oh, dice, este es el video del quirófano, algo pasa rápido frente a la cámara. Fue grabado con un celular que pusieron sobre un gabinete, ese video del quirófano en exclusiva para la rajada peluda. Aquí mi video, órale, vamos a ver el video en exclusiva para la rajada peluda. ¡Sí está feo! ¡Eso sí me dio miedo! Como un pinche duendecito que pasó corriendo, como si Chucky estuviera ahí, ¿no? ¡Oye, eso sí me dio miedo! ¡No me lo esperaba así! ¡Está aterrador! ¡Está bueno ese video! Primero, ¿quién estaba grabando? Eh, ¿Quién me haya mandado este video de, del quirófano? quién estaba grabando y por qué estaban grabando de esa forma, porque no están grabando la operación, están a, a mitad de, de cuerpo los, los que están operando ahí, por qué estaban grabando y, y por qué en esa posición, y número dos, no manches, está feo, pasó como un chucky corriendo ahí, ¿han visto ese programa de, de los Muppets? que en, en you Now sí van a ver así, ¿qué pasa? ahí? así pasó? Así pasó, pasó así, miren. Pero con, con el pelambre, sí. Así pasó, da miedo. Eso sí da miedo, eso sí me dio miedo. No manches. Dice Oxlack, ¿por qué tu programa se llama La Rajada Peluda? Suena al burro, jajaja. Ja por cierto es el mejor, <risa> la rajada peluda, <risa> vamos a ver nuevamente el video, <risa> no manches, si sí me dio miedo, vamos a verlo, Como pinche Chucky, o sea, como Chucky. Neta, ese era Chucky. <risas> y Elena me dice, oye, si ¿sí es cierto, parece al burro. <risas> y Elena. Qué, qué, qué buen sarcasmo. <clears throat> sí está raro el video. A ver, cuéntame, vamos a ponerle aquí. Vamos a, a ponerle. Oye está bien interesante tu video cuéntame cómo fue que lo grabaron por qué estaban grabando ese momento por qué estaba en esa posición eh, quien estuvo grabando seguramente supo quién pasó ahí no cuéntame más sobre la historia de este video porque para qué estaban grabando de esa forma y en ese momento si la verdad no se veía nada se veía en la mitad de los cuerpos de los doctores Dice, el celular está en una vitrina y estaban grabando el parto. El doctor es mi hermano. Oye, eso se ve feo. Se ve feo, no puedo creerlo. Vamos a verlo nuevamente, me quedé impactado. Oye, una cosa, cuando esta cosa pasa, eh, parece que alguien está sujetando el teléfono y lo mueve. No, no parece que estuviera solamente puesto en la vitrina, sino como que alguien lo tenía sujetando. Se ve como el movimiento. Gracias a... Eliber Pérez, que nos mandó 5 dólares, dice: Hola, Oslac, buenas noches, bendiciones y éxito para cuando el Only. Y también entre entrevista con el Capi. Le voy a hablar al Capi, eliver pero antes que nada, antes que nada, no puedo ponerlo. Así, antes que nada. Gracias por ese super chat, mi hermano. Voy a tratar de invitar al CAPI. Eh, son, son difíciles, ¿eh? Es difícil el CAPI de, de aceptar, pero lo voy a intentar. Voy a intentar invitar al CAPI, a ver si quiere. Porque ustedes han visto una entrevista del CAPI, ¿no, verdad? Porque es, es difícil, no, no se deja entrevistar. Pero vamos a esperar que sí sí, sí quiera entrevistarse el CAPI. Saludos desde Amsterdam, Oxlack. Pues ya nos vamos, ¿no? Pero me quedo impactadísimo. Me quedo impactadísimo por este último video que, que vimos que sale corriendo el Chucky. Es el Chucky. Gracias, a Fran Mortiz, Hola, Oxlack. Saludos desde El Salvador. Muchos ánimos, mucha salud y todo lo mejor y positivo para vos. Gracias, mi hermano. Vamos a ver qué dice. Pues, por no, eh, por eso. Tenemos el video, eso pasa justo cuando llora el bebé. No saben por qué se mueve el teléfono. También eso es extraño. El doc dice que sintió frío detrás de él. En serio. Lo que voy a hacer, gente, eh, es lo siguiente. Voy a descargar el video. Pero Voy a descargar el video... video tan más extraño, eh? ¿Qué video tan más extraño? Dice Jos, falso, Ox. Eh, sí te ves muy muy bien en tu foto, Elena. A ver, José Ponce, a ver. A ver, José Ponce. Tú estabas con Mía, ¿no? Así que ahí sigue estando con Mía. ¿Qué le andas diciendo a Elena que se ve muy bien en su foto? No, no, no. Tú ya habías quedado con Mía. Ya eras el bebé de Mía, así que José Ponce a lo tuyo. Respeta a Mía, por favor. Tanto estabas ahí insistiendo con Mía, ahora sigue ahí con Mía. Porque si no, el siguiente en, en el burling serás tú. Salió toda máquina el Chucky, la corita de la eh, Serena Pil, oye Ox, modera a tu burdel. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! <risa> Cabrón, ¿cuál burdel? ¿de qué estás hablando? tranquilo viejo ¿tú quién eres para empezar? ¿quién te invitó a nuestra fiesta de burlesca? ¿quién te invitó a nuestra fiesta de burdel? aquí así somos nosotros eh, es, de, es de amigos de Oxlack, es de amigos de Oxlack. es cierto atrás perros que Elena B es mi novia dice Lobo Solitario ya regresé Ah, María Orduña eh, Oxlack, ¿cuándo veremos a Melissa? Queremos verla reaccionar a los dibujos. Jaja, le haré unos aprecios. he dejado de dibujar por la escuela. Así es la mujeriego José Oxlac. Así es de mujeriego José Oxlac. Y sí, ahora bullying a José. Ah, José. Primero andabas con Mía y ahora que con Elena, Elena UV, no, no, no, no, no, no, no, ¿eh? Tú ya estabas con Mía, tú te quedas con Mía. No me presten tanta atención porque eso nunca termina bien en este canal, dice Elena V. <risa> Tengo un miedo, puro señor quedado aquí. <risa> dulce, Dulce Ameyali dice que pudo, puro señor quedado aquí. No puede ser, se están dando con todo en, los, en el chat, cosa hermosa. Margarita, hola hermosa, jaja ja, mía, ¿qué? Vamos a ver, tenemos el mensaje de nuestra amiga, dice lo siguiente. Eh, el fantasma se le hacía tarde para la reencarnación. No manches, Voy a descargar el video, voy a ponerlo en cámara lenta y se los voy a subir el día de mañana en un video nuevo. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a analizar este video porque está muy interesante, muy buen material, único, en exclusiva para la rajada peluda. Te agradezco inmensamente que hayas eh, permitido que este video eh, salga en nuestro programa. Mañana lo analizamos. Eh, yo no tengo qué decir porque en realidad... Eh, pues si ella dice que, que nadie vio nada, que estaba grabando solamente ahí su hermano en la labor de parto, pues ni modo que nos estén mintiendo. ¿Será un fantasma? Un Manchen, está de miedo este video, de miedo. Aquí tenemos algo más que dice, ahí está la botella. ¿Cuál botella? Que... Ah, ya lo, ya lo... ¿Una botella? Así se ve cuando... Ay, a ver. Así se ve cuando pasa. Se ve como... ¿Qué será eso que pasa? O sea, aquí tenemos una, una imagen eh, ya congelada del momento en el que pasa, pero se ve completamente gris. Está raro, ¿no? Eso está raro. A ver, vamos a ver este caso. Aquí ya no puedo ver ese video. Ok. Aquí está escribiendo. Dice, gracias a ti por aceptar transmitirlo. No, pues está bien interesante el video, pero ¿qué será? Gente, ya son 2.32, 2 horas 32. Ya vámonos. Mucho chisme. Ustedes nada más les gusta hacer chisme aquí. Nada de este, nada de superchats, ¿dónde están los superchats?, el ángel está llorando porque el ángel solo cantó como tres veces, ¡Ah! como tres veces cantó el ángel, lo hicieron llorar, lo hicieron llorar, o sea, para el próximo no va a cantar, va a llorar, porque solo tres veces cantó el ángel, así que vámonos, que tres horas ni que nada, si no me apoyan con los superchats, tengo que irme a trabajar, como no hubo muchos superchats, ahorita tengo que buscar chamba de velador, algo así, gente. ¿Ustedes qué creen? Que, que me tengo que me voy a quedar así ya con tres superchats, ¿no, gente? Ahorita voy a ver a quién le ayudo, a ver si me voy a la central de Abastos a cargar ahorita. Ya han de estar descargando camiones. Yo creo que sí alcanzo algunos viajes, porque ustedes nada de superchats. Entonces nada de tres horas me voy a tener que ir a... A echar unos viajes a la central de abastos porque ustedes no me apoyan con nada que te apoye el Nacho Vidal otro cántico así como qué otro canto como, como el Ángel Ox ah pero si no hay ni super chat ah mira Karen López ahí está el super chat el canto del Ángel ah Karen López ahí está super sticker de dos dólares gracias así ¿Ah, de 10 pesos, de 5 pesos no le estamos pidiendo aquí la millonada de a 5 pesos de a 10 entre todos, si somos 700, imagínense pues ya al menos me, me ayudan con algo y ya no me tendría que salir ahorita ah, me voy a poner una chamarra a ponerme unas botas a, a buscar quién me lleve a la central de abastos para hacerme unos viajes gracias a good god Japan ¡ah! Gracias Good Day, Japan, por los 250 yenes, mi hermano. A la próxima me hago miembro, dice Bla Daniel. ¿Cómo que te haces miembro? Ah, miembro del canal, sí, mi hermano. Por favor, hazte miembro del canal. Eh, te, va, te vas a talonear, pues algo, algo que salga, porque con ustedes no hay mucho super chat, ¿eh? Me están quedando muy mal. Gracias a Jesús González, merece un canto del ángel. Ahí está el canto del ángel, el canto del ángel Jesús González. 20 dólares, gracias mi hermano. Ahora sí, gracias por hacerme el paro en serio. Ya dije, ya me va a tocar irme a echar unos viajes ahí a la central de abastos. qué Rico Oxlack suena como un gemido. Cállate, Akira draws. ¿Qué onda con eso? Ya no le vuelvo a hacer. Ya no le vuelvo a hacer porque Akira draws dice que le hago que bien rico. Karen López, uno de los superchats no salió, me encantó el stream, me alegró el día ¡Ah, qué bueno, Karen López! ¡5 dólares! ¡El canto del ángel! ¡Ah! ¡Eso! ¡Gracias! Outline, ¡Me excitas! ¡No, no manchen! ¡Ya no vamos a hacer el canto del ángel si dicen que los excito! ¿Cómo creen! ¡Leticia Jiménez! ¡Saludos desde Monterrey! ¡Gracias, Leticia! ¡50 pesotes! Hola ¡Ahora sí! No, pues así sí, así sí, este, ya uno se siente mucho mejor. Gracias, gracias en verdad. Gracias lo que dijiste de mí Margarita Costa. Nos vemos, Oxlack oh, Francis. El Chema Mendoza invita a Chris Martel, mi Ox. Va, voy a invitar a Cris Martel, Chema Mendoza, nada más porque mandas, bueno, cuando mandes 20 dólares, porque mandaste 2 dólares, cuando mandes 20 dólares invitamos... Al buen Chris Martel. ¿Sale? Vamos, el caco del ángel para Chris Martel. Eso, mi, mi angelito ya se está poniendo contento. Ya lo escuchaba como con que estaba llorando y ahora sí lo escucho como más angelical. Bueno, gente, ahora sí. Eh, oh, viejo sabroso dice Nip Sigma, Vámonos gente porque tengo que hablar con mi novia ¿ustedes creen que nada más vengo aquí a hablar con ustedes? No, ahí me va a estar mandando mensaje de ¿y cómo te sientes? ¿cómo estás? háblame, cuéntame algo tengo que tengo que este ¿cómo se llama? tengo que cumplir tengo que cumplir también con la novia si no se me va a aburrir ¿y luego qué hago? entonces, pues hasta mañana gente, me toca ir a cumplir con la novia bye mía, bye mía bye Elena gracias Ángel Fon, gracias Morena, gracias M.M.G Miguel Tapia, gracias gracias a Beatriz G, un abrazo Beatriz, a Sandra, gracias Sandra un abrazote Sandra, a José Ventura, dile a tu novia que se aguante no José, tiene que descansar también, hasta las 3 a.m. Padrino Ox, dice Diego Corona eh, eso mismo me pregunta la mía Franklin Franco, Chamuquín 666 Chuy Wizzle, Cámara Ox, Chamuquín ok, te espero, ok mía, Qué bueno que estás aquí mía, Miguel Tapia, saludos a todos, adiós Ox, la sueña con Andrea, gracias Carl, gracias a Chema, gracias a todos por apoyarme esta noche espero les haya gustado la transmisión nos estamos viendo el día de mañana, mañana que es, viernes, vemos si tenemos invitado voy a ver si tenemos un invitado tengo que regar el jardín si no se seca. La próxima venta de pack de Melissa. ¿Qué, Grace River? ¿Qué? No digas cosas de Melissa, que se nos enoja y no viene. Vámonos a todos. Descansen. Me voy a echar un pancito con tecito. Alguien dice, ¿me recuerdas? A chingar. ¿Quién voy a recordando yo? A ver. Alguien mandó un mensaje y dice, ¿me recuerdas? ¡Ah! Ya me dio miedo abrirlo. ¿Cómo que si lo recuerdo? Ah cabrón, eso da más miedo Vamos a ver lo que, quién es Está escribiendo, soy Jenny Ah cabrón, ah cabrón, ya, ya me salió alguien ahí que se llama Jenny A ver, vamos a ver qué dicen Hola Oxlack, soy Jenny, ¿me recuerdas? Soy Jenny ah, ¿De dónde Jenny? ¿De dónde nos conocemos Jenny? Ah cabrón, ya, ya me cayó el chahuisle ya me cayó el chagüiste por su culpa <risas> ya me cayó el chagüiste ¿la qué? ay Dios mío, no la que cantaba Jenny Rivera, ya murió la dueña de la muñeca Tatiana ah cabrón <risas> la dueña de la muñeca Tatiana la dueña de la muñeca Tatiana Jenny, a ver, mándame una foto Jenny, a ver si me acuerdo Híjole, lo malo es que estamos en vivo. Híjole. Híjole. Chale. Chale. Ay, Dios mío. A ver. Estuve en transmisiones pasadas hace mucho tiempo. ¡Ah! Mándanos una foto, Jenny. Para acordarnos bien, porque... Pues, ¿Cómo así, Jenny? ¿Cómo así? A ver, vamos a esperar a que Jenny nos mande una foto. ¿Cómo así? Suspenso. Sal de ahí, esponja. Uy, tu novia mira eso. Sí. Uy, ya cayó el chahuizle. Apareció el hijo perdido de Oxlack. Este compa ya está muerto. <risa> le mandó un mensaje de la mantención de tu hijo. No puede ser. Oye, el Oxlack pide pizzas a sus fans. Qué turbio, pero. <risa> es otra de las personalidades múltiples de aguiz Adiós, Giancarlo. Y ahora aparece con un hijo en Oxlack. No manches. Así le voy a poner a este en vivo. Aparece hijo perdido de Oxlack para que se chuten todo el en vivo y tengan que verlo hasta el final para que sepan de qué, de qué pasó eso estuve en transmisiones pasadas hace mucho tiempo este ¡ah! Ya, ya salió el peine ¡ah! no, pues sí ya me acordé Jenny, ¿cómo estás? ¿cómo estás Jenny? ¿por qué no vienes a las transmisiones Jenny? que mande el audio cantando como el ángel Jenny le hacía como la llorona también se me hace a ver Jenny, hazle como la llorona Oxlack, tus hijos tienen hambre. A ver, Jenny, hazle como la llorona. Ay, ay, Jenny, yo haciéndote bromas. No puede ser, Jenny. No puede ser, Jenny. Este, por eso no has venido a las transmisiones, pero ya tiene mucho tiempo, Jenny, lo lamento mucho. Eh, pues me agrada saber que, que, que estás acá, que estás en una transmisión. Pero lamento mucho que lo que te sucedió, Jenny. este Bueno, Jenny, yo deseo que... Pues yo sé que eso... Eh, pues no se olvida. Uno no se recupera de ese tipo de cosas. Entonces solo espero que encuentres paz de alguna forma... Jenny, claro que me acuerdo de ti, Jenny, claro que me acuerdo de ti. Y sí, sí, me acuerdo que, pues que te ponías mal, que, que tenías muchos problemas con la depresión. Espero que estés bien, me alegra eh, verte aquí en la transmisión, pero eh, me hace sentir mal que no estés bien, Jenny. Dice Net Sigma que te mandamos un abrazo de parte del, del chat también, que te manda un abrazo, Jenny. Y pues en cuanto puedas estar mejor. Ya sabes que aquí en las transmisiones eres bien recibida y, y que te apreciamos, Jenny. Claro que sí. Ya tiene bastante tiempo que, que no hablabas, pero sabes que aquí tienes un rinconcito también para para expresarte y convivir con nosotros. Te mandamos un abrazo, Jenny. Gracias por eh, estar nuevamente acá. Deseo que que estés bien, que pronto estés bien, ¿sale?, bueno, vámonos, entonces, ahora sí, gente, ah, ya, ya salió la que andamos gente. digo, ya llegó la estrella de este programa, digo, ya llegó por quien lloraban, ya llegó por quien lloraban, dice, saludos, personas hermosas de la Legión Iox, ah, ya llegó por quien lloraban, ah, órale, órale, antes de que se vayan a dormir, ahí aprecien el mensajito, este, los que estaban ahí diciendo cosas, pues háganse presentes, ya regresó la hija pródiga, la que andaba ausente, espero que también esté bien Melisa, que también en donde quiera que esté, esté bien, ya no llegó a todo el chisme, eh, o sea, Melisa cuando no viene, se arman los chismes, se arman las broncas, suceden cosas, entonces, luego vamos a estar hablando de mi Trapito y, y Melisa va a preguntar, ¿qué es mi Trapito? Y le vamos a tener que contar toda la historia. No puede ser, no no creo que, que va, pueda contarle toda la historia de mi Trapito a Melisa cuando nos pregunte. Ese no es el perfil de Melisa. Sí, ese sí, sí, sí es el perfil de Melisa. ¿O será Melisa, será Trapito? si sí es Melisa, si sí es Melisa, no nos están engañando hay que hacer fiesta porque Melisa, la hija perdida ha regresado, dice Enrique ya vámonos gente, ya casi tres horas aquí, vámonos, descansen, buenas noches a todos eh, el martes con mucho gusto estaré aquí si me invitan se me hace que Melisa se aventó toda la transmisión, ¿verdad? Melisa, ¿por qué no entras? Ah, mira, ahí está Jenny, ya está Jenny, ahí ya, ya encontramos a Jenny. Sí, claro, Jenny, ahí está. Gracias a todos los que me mandaron ánimos saludos, gente bonita. Ahí está Jenny. Para la gente que no conoce a Jenny, pues no sé cuántos no conozcan a Jenny y no sé cuántos sí conozcan a Jenny porque pues Jenny estaba en todas las transmisiones hace tiempo. Y pues sí, era, era parte de estas transmisiones constantemente Jenny y pues ha regresado Jenny. gracias a todos, eh, vámonos todos, y a Melisa, pues Melisa claro, el, el sábado Melisa no puedes, ¿cuándo puedes Melisa? ¿mañana puedes? ahí me dice si puedes mañana Melisa, está en el trabajo, Melisa, este, bueno yo entiendo que tengas que trabajar, ¿verdad? yo tengo, yo entiendo que tengas que trabajar, está bien, entonces si puedes pues mañana Melisa, si no el sábado, si no el martes, sino el martes, ¿sabe? Sí, el martes, Melisa, el martes, el martes, hasta el martes viene Melisa, entonces, gente, recuerden, el lunes tenemos a Marijo, el martes tenemos a Melisa, el miércoles tenemos a El Fe de Lobo, gracias a todos, ahora sí, vámonos, María Orduña dice, Melisa, te extrañamos, gracias a todos, ánimo, Jenny, yo ya me voy porque mi mujer ya me está esperando, me va a hacer una bronca ahorita, ya me puso caritas enojadas, ya voy este, viendo lo que me va a tocar ahorita, y ya va, me va a tocar decir, ¡ay, pero no hice nada malo! Pero ¡Que no hice nada malo! Y me va a estar peleando y peleando, y es, es, es una chica que estaba en las transmisiones, Sí, pues es que se sentía mal, este y pues ahí todos éramos amigos, o sea, ya tiene rato. ¿Cuál hijo? ¿Están ¿Eh, jugando en el chat? Que no, ah, yo, ah, ya cuántas veces hablamos de esto? O sea, para eso, para eso me escribes. ¿Todo el día estuve aquí? ¡Ay, quien! ¿Cuál hijo? Ash. <risa> ya, ya me voy, descansen. Vámonos hasta mañana. Jenny Bell, un saludo, Oscar, Margarita Costa, Gran River, gracias. Este voy a ponerle así: salió eh, el, hijo, eh, el hijo de Oxlack, sale en vivo. ¿O cómo le puedo, puedo poner al título de esta transmisión? Este, ¿cómo le puedo salir? Les presento a mi hijo. Noches, Ox. Elora Martínez, un abrazo saludos Amaru también, Amaru, que siempre está aquí. Ox, pon tu bien, no termines de grabar. Ox, por tu bien, no termines de grabar. Eh, sale mi hijo oculto de Oxlack. Ah, sale el hijo oculto de Oxlack. Exacto, Gray River, gracias. Sale el hijo oculto de Oxlack. Sale el hijo oculto de Oxlack, me parece mejor. Uh -huh. Un día de locos, así ponle. Los siete hijos perdidos de Oxlack, Canta como Ángel. No, porque ya no hay superchats. Cuando haya superchats, canto como Ángel. Ahora sí, vámonos todos, descansen. Que no. Que estaban jugando. Que no tenía hijo. ¿Qué? ¡Ay, que no! ¿Qué? ¡Ay, por qué lo voy a bloquear! ¡No, no! ¡No, no lo tengo agregado en el otro teléfono! ¡Nada más en el teléfono del programa! ¡Ay, que no me hablo! ¿Quieres ver las conversaciones? ¡No, no voy a borrar nada! ¡Te mando las capturas! ¡En serio! <risas> ya hasta mañana gente, hasta mañana Hasta mañana, descansen